En este caso coincide, yo soy parte del colectivo Laborágine, para los que no conozcan este espacio, que es un, una librería asociativa que mantiene en, en un colectivo, voluntarios, aliados y demás, y que bueno, trabaja sembrando cultura crítica. Y luego cada miembro, cada persona del colectivo participa en procesos: unos en memoria histórica, otros en feminismo, cada uno en los que más le. le y yo llevo pues, eh, muchos años trabajando con América Latina y concretamente eh, con Colombia que es el tema del que va, vamos a hablar hoy. Eh, para quien no me conozca yo me llamo Paco Gómez Nadal, eh, llegué a Colombia en el año 96, ya empieza a llover un poquito, y eh, llegué como periodista a cubrir conflicto armado, y ese, esa, ese primer año cubriendo conflicto armado en Colombia lo que me generó fue miles de preguntas, no sobre Colombia solamente, sino casi sobre la especie, ¿no? Porque... En la vida en la está casi lo mejor y lo peor de, de la especie humana y casi siempre revuelto, ¿no? No es tan fácil distinguir buenos y malos, regulares y, y demás. Y eso me cambió bastante la idea sobre la vida y sobre las cosas. Eh, digamos que juzgo menos a los autores materiales de los desastres y juzgo mucho más duro a los autores intelectuales de los desastres, que hay una diferencia brutal. Aprendí que un paramilitar malvado que en la mañana había estado... Eh, pues mochando cabezas con una motosierra en la noche podía llorar hablando de sus hijos y aprendí que eh, un, eh, un autor intelectual no llora, sabe perfectamente lo que está haciendo. Y ahí también aprendí que cuando la gente dice la guerra es una locura, o esto es una locura, la típica expresión, eh, es un error absoluto, no hay nada de locura, está todo pensado, planificado y tiene unos objetivos y tiene unas, tiene unas finalidades que alguna gente sí sabe, sí sabe hacia dónde va. La idea de hoy no es como tratar de hacer todo el panorama de Colombia, porque para eso necesitaríamos como unos 25 días, porque es un país tremendamente complejo, habría que arrancar en la colonia, en fin, sería extremadamente difícil llegar a conectar con la región y demás, pero es más hacer una fotografía del momento, ¿no? una fotografía de este momento. Eh, imagino que algunas sabéis que el 7 de agosto tomó posesión el nuevo presidente de Colombia, un muchacho llamado Iván Duque que nadie conocía hasta hace unos meses, eh, que fue ungido, literalmente ungido, por un personaje que casi todo el mundo conoce, llamado Álvaro Uribe Vélez. Y eh, eso pues cambia bastantes cosas, aunque tampoco es una transición dramática tal y como voy a, a explicar. Primero un poquito como por planteado de lo que quería hablar hoy, que es bastante, pero eh, es un poco el punto de partida de qué país estamos hablando cuando hablamos de Colombia. Eh, una cosa es que cuentan los medios de comunicación que llevan unos años tratando de contarnos que Colombia es, es como la panacea, consiguió la paz, eh, las inversiones eh, se salen por, por las fronteras, es, vamos, al lado del maligno Venezuela es un paraíso absoluto. Eh, bueno, ¿de qué país estamos hablando? Eh, un tema clave que es el cumplimiento del estado de, de partes sustanciales del acuerdo firmado el 27 de noviembre de 2016 ...con lo que entonces eran las Fuerzas revolucionarias, la, las fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia... ...que ahora es la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común... ...que es el nuevo partido político que han creado después del Acuerdo de Paz... Eh, ...la lucha por el territorio, eh, que, es, que es la clave en este momento... ...es lo que está eh, matando a tanta gente y está llevando al extremo... ...a las zonas más rurales de, de Colombia... Un elemento que suele parecer paranoia, pero yo en los últimos meses he aprendido que no es paranoia, que son los intereses de Estados Unidos en la región, eh, eso marca mucho la política colombiana. La imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional, es la segunda guerrilla de Colombia, eh, eso no podré contar con cierto detalle porque en los últimos cuatro meses he estado como asesor del ELN en las negociaciones en, en Cuba con el gobierno colombiano, entonces lo he vivido muy de cerca. El acuerdo estancado con el plan del Golfo, luego os cuento lo que es el plan del Golfo para quien no lo tenga muy claro, y dos elementos de, como de, de hipótesis. Uno, yo tengo una hipótesis, es que en realidad la elección de Iván Duque como presidente es, el, es la continuidad de un ciclo histórico que, que voy a intentar demostrar y ahora se ven unas incógnitas políticas especialmente sobre la izquierda y los movimientos sociales después de las elecciones del 7 de agosto que son interesantes de tener en, en cuenta. Entonces parece? Empiezo por el principio, que es como... Hacer la gente las cosas. Un panorama muy rápido de, de lo que es eh, Colombia en términos socioeconómicos y demás. Colombia es un país dominado por una élite, como casi toda América Latina, una élite muy pequeña. Eh, a algunos le llaman eh, el país de las 100 familias, serán 180, pero vamos. Son familias que además si hacemos la genealogía vienen desde la independencia, o sea, son las mismas familias, los mismos apellidos que han ido repartiéndose el poder eh, en determinados momentos, fundamentalmente con tensiones territoriales que vienen del modelo colonial. Eh, la colonia española nunca tuvo un control real de los territorios sino que iba repartiendo poder local eh, y eso cuando se produjo la independencia fue lo que impidió que se generara por ejemplo lo que Bolívar soñaba, la Gran Colombia, ¿no? que hubiera sido lo que ahora es Colombia, Venezuela, Ecuador, parte de Perú, ese era el sueño de Bolívar, eso es imposible porque las tensiones territoriales y los señores, eh, ahora se si señores de la guerra, en aquella época eran señores simplemente eh, con mucho poder y mucha tierra, no lo iban a permitir. Eso sigue sí, igual, Colombia-Bogotá es la capital, yo diría que la capital ficticia, es donde va el presidente, donde están la economía realmente, pero la, la, la política en Colombia se juega en otras ligas, se juega en otros territorios, se juegan unas tensiones territoriales que hay que entender y que fundamentalmente cambian en los años eh, en los años 20, 30, 40 este, del siglo XX, eh, ¿sabéis lo que es Antioquia? Antioquia es un departamento, una provincia muy grande, la más rica probablemente de, de, de Colombia, habréis escuchado que le llaman los paisas, ¿no? Los paisas, bueno... Antioquia era una región relativamente pequeña, con un concepto identitario muy muy fuerte, de hecho ellos hablan de la raza paisa, hay un lugar, Santa Fe de Antioquia, que sería como Bermica para los Pasco, no es como el, el centro, el eje de la raza paisa, y ellos empiezan una cosa que ellos mismos llaman la colonización. Y fue una expansión brutal de Antioquia hacia el norte, buscando el, el océano Atlántico, hacia el sur y hacia el Pacífico. Y efectivamente cambian todo el eje de poder de Colombia, que estaba concentrado en la costa Caribe, desde la colonia, por lógica, a los puertos, a lo que se llama ahora el eje central, que es Antioquia y es Cafetero, y hasta el Valle del Cauca, que hemos conocido un poquito el país no luego buscamos un mapa. Ese eje, clave, ese eje es el que pone y quita presidentes, ese es el que ha puesto Iván Duque, ese es el que tumbó el plebiscito por la paz, es decir, es un eje fundamental para entender Colombia, fuera de eso, pues, pues es otro mundo, es el mundo afro, es el mundo indígena, y Bogotá, bueno, pues Bogotá es el lugar posmoderno de burguesía ilustrada eh, que quiere ser europea o estadounidense a ratos que le cuesta integrarse en el país es una cosa un poco extraña, pero es importante para entender la dinámica del país eh, ahora, Bogotá concentra toda la economía fuerte el 85% de las personas con doctorado en el país los medios de comunicación importantes, está todo en Bogotá vale eh, el último informe no de la ONU, sino del Banco Mundial, dice que es el tercer país más desigual del planeta. No de América Latina, del planeta. Solamente superado por Angola y Haití. En realidad por Haití y Angola en orden. En este momento, 2018, el 1% de los propietarios tienen el 81% de la tierra productiva. Eso es fruto de algo que hizo el anterior gobierno, que fue el censo agropecuario. Se llevaba décadas sin hacer, y se hizo un gran censo agropecuario. Y es un dato real, 1%, 81% de la tierra productiva. Eh, el Banco Mundial acaba de hacer un informe muy muy interesante que se llama, eh, se averió el ascensor social, creo que se llama el informe, eh, sobre toda América Latina y cifra cuántas generaciones necesitaría un pobre de cada país de América Latina para dejar de serlo. Colombia es el, más, el país más duro, son 11 generaciones, 333 años. Para que os hagáis una idea, un pobre de Brasil, que no es que sea un pobre muy beneficiado, necesitaría 6 generaciones, casi la mitad eh, solo 42 de cada 100 jóvenes termina la secundaria y de los que terminan, solamente 4 de cada 10, o sea un 40% entra a la universidad. Eso significa que salga. O sea, es un drama eh, brutal en cuanto al acceso a la educación. Y eh, para mí el, el drama fundamental de la economía colombiana, que está absolutamente afectado cuando uno ve los datos de, de desempleo en Colombia, eh, ...oficialmente es uno de los países con menos desempleo de toda América Latina... ...creo que el desempleo es del 5, algo por ciento... ...menos que en España... ...la realidad es que el 48,3% de las personas que tienen trabajo... ...lo hacen informalmente... ...sin ningún derecho, sin contrato sin seguridad social... Sí. ...sin pensión, sin nada... ...pero el Estado hace un magia... ...y mete a esa gente dentro de las estadísticas de empleo... ...o sea, para ellos son gente empleada... ...esto significa que tú trabajas... ...sin ninguna posibilidad de jubilarte... ...el, el peor drama en Colombia es enfermarte, el sistema de salud se privatizó, luego lo veremos cuando hablemos de los ciclos históricos, se privatizó completamente, hay un, un sistema público de salud que supuestamente da cobertura a quien no tiene cobertura que es terrorífico, o sea ir a un hospital público en Colombia realmente es un problema de salud y de atención y de todo, eh, entonces si no tiene dinero para un seguro privado realmente están muerto y, y no estoy exagerando. Eh, yo siempre pongo el ejemplo, nos pasó el año pasado y fue un shock personal muy fuerte, eh, una compañera con la que trabajábamos en temas de comunicación popular, una chica eh, de un lugar que se llama López de Micay, en el departamento del Cauca, está muy lejos, muy, realmente muy lejos, eh, una chica afro de 18 años, le celebramos los 18 años y cuando, antes de cumplir 19 eh, nos llaman un día y nos dicen que, que se ha muerto, <risa> como que se ha muerto, bueno una cistitis, una en su pueblo, el puesto de salud no tenía antibióticos, hasta que sacábamos un con antibióticos tardábamos días, después el antibiótico que le dio no era adecuado, eh, terminó con una infección cerebral eh, enloquecida y muerto, con menos de 19 años. Entonces te mueres de pobre, te mueres de no tener acceso a la salud, es de lo peor. Este es el país del que hablamos. Lo digo porque cuando uno escucha al eh, afamado premio Nobel de la Paz, que últimamente tenemos un ojo para los premios Nobel de Paz, espectaculares, ¿no? Eh, cuando uno ve los reportajes que hace un diario, que espero que está empezando a cambiar un poquito, pero los reportajes que hacía el diario El País hasta hace unos meses, eh, o los que hacían otros medios, pues parecía que hablábamos de, no sé, de un país donde todo estaba empezando a ir súper bien, donde había muchas oportunidades, y la realidad no es esa, la realidad es esta. Y no estoy, son datos del Banco Mundial, los he buscado in, intencionalmente, no son datos de ninguna organización de izquierda sospechosa, y es la realidad del día a día de la gente. El abismo luego, estos son los datos medios del país. Si vamos a los datos, por ejemplo, de población indígena o po población afro, o sea, olvídense. Todo el Pacífico colombiano, que fundamentalmente es afro, es, es de población afrodescendiente, aunque también es indígena, eh, solamente uno de cada diez jóvenes puede llegar a la universidad. Uno de cada diez. Llega, no significa que salga, y que cuando salga les sirva para algo pues normalmente va a una universidad mala en su zona donde no tiene tampoco ninguna posibilidad eh, son realidades como indiscutibles que cuando uno habla por ejemplo con movimientos armados insurgentes eh, pues yo por ejemplo no justifico la lucha armada, nunca la he justificado y nunca he creído en ella, pero la verdad es que los escucha y dice bueno, pues sí, argumentos tienes, eh, obviamente o sea, sin ninguna duda ¿no? bueno, ustedes saben esto se vendió esto se vendió muy bien el acuerdo de paz con las FARC el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, la FARC es la guerrilla era, la guerrilla eh, más grande de, de Colombia, eh, la más grande por lo tanto de América Latina en este momento, si no contamos al EZLN, a los zapatistas, porque es lógica. guerrilla marxista, tremendamente jerárquica, eh, ...que proviene de guerrillas campesinas de los años 50... En, en, ...en Colombia hay un eufemismo que se llama la violencia... ...no sé si habéis olvidado hablar de ello... ...hay una etapa de la, de la historia que se llama la violencia... ...como si ahora no hubiera... ...eso es de 1948 a 1953... ...eso arranca con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán... ...un candidato populista... ...progresista... ...no diría de izquierdas... ...pero se le ocurrió verbalizar... ...algo que en Colombia está casi prohibido... ...dijo reforma rural... Y cuando uno dice reforma rural en Colombia, el tiro en la nuca está casi asegurado. O sea, no, esto de redistribuir tierras no mola. Lo mataron, hubo una lucha entre liberales y conservadores brutal, brutal, y hasta el año 53 en lo que los conservadores y los liberales, que eran los dos de la élite, dijeron: ¿para qué nos vamos a matar? Llegamos un acuerdo, llevaban el Frente Nacional y se repartió el poder hasta el día de hoy, básicamente. Sí. Sí. Al, primero, al principio era muy descarado, alternancia, cada cuatro años un partido. Y después ya se ha diluido, pero son las mismas familias, con diferentes nombres. Eh, los liberales que se encaramaron a la montaña en aquella época para resistir el, el ataque de conservador fueron eh, conformándose en guerrillas, fueron politizándose, fueron en algunos caminos hacia el marxismo y de ahí nace las Farc. Porque luego explicaré, el ln es muy diferente. ¿Cómo llega las Farc a la negociación de La Habana? Eh, llegan terriblemente debilitadas en lo militar, en, en la... No sé si se acuerdan de la zona de despeje, les suena, las negociaciones del Caguán. ¿A les suena eso? Ok, en el año, si no recuerdo mal, noventa se terminó, en el año 98, eh, cuando llegó Andrés Pastrana al poder, un señor que verá me de vez en cuando por Cantabria, eh, un señor terrorífico, eh, Andrés Pastrana eh, inició un proceso de negociación con las Farc. Eso fue muy espectacular. Eh, lo que estuvieron atentos a aquella época porque se le llamó el proceso de la silla vacía eh, porque en la inauguración del, del, de las negociaciones en esta zona del Caguán, es una zona del país que se despejó de ejército para que ahí se concentrara las FARC en el día de la apertura no apareció eh, Tirofijo, que era el líder histórico de las FARC dejó la silla vacía entonces se le llamó la silla, el proceso de la silla vacía durante esa negociación de, del Caguán que fue terriblemente cuestionada como que le habían regalado un pedazo del país a las FARC para que se concentraran efectivamente las FARC crecieron más o menos de unos 11.000 hombres a unos 25.000 pero al mismo tiempo Pastana firmaba con Bill Clinton lo que se llamó el Plan Colombia ¿sí? que fue una inyección de 35.000 millones de dólares para el ejército colombiano hasta que empezaron esas negociaciones el ejército colombiano perdía todas las batallas todas o sea, le pegaban unas piñas impresionantes les tomaban cuarteles y lo que hizo Estados Unidos fue decir bueno, esto hay que modernizarlo hay que formar gente, muchos más hombres de tropa mucho más equipamiento, satélites Black Hawk, lo que haga falta, y efectivamente es decir que esos cuatro años de negociación que se rompieron con el secuestro de Ingrid Betancourt que recordarán Ingrid cita a nuestra amiga que ahora vive en Francia eh, lo que hicieron los dos bandos fue armarse fue crecer y armarse, cada uno por su lado. Pero las FARC no entendieron el momento político. Era un gran momento político. Las FARC podían haber llegado a un buen acuerdo. Lo que hicieron fue decir: esta guerra la podemos ganar. Lo cual era bastante absurdo. Y lo que no sabían es que los gringos saben lo que hacen. Y los gringos las infiltraron hasta donde no queda. En ese crecimiento de 11.000, 12.000 hombres a 20 y pico mil, eso se llenó de infiltrados. Y lo que hicieron los Estados Unidos, con, obviamente con el ejército colombiano, fue dejarnos, eh, ¿cómo se dice?, agentes latentes. Simplemente iban escalando la estructura. Y de pronto la negociación se rompe en el 2002. A partir de 2004-2005 empiezan las derrotas militares de la FARC. Empiezan a tener la posición geolocalizada el ejército el colombiano de donde están los principales comandantes. Empiezan a entregar un caso... Eh, famoso que un, el escolta de uno de los comandantes de la guerrilla aparece en Bogotá con la mano del comandante de la guerrilla ¿no? para re recibir su recompensa porque lo habían matado ¿no? y eso digamos que la gran conclusión es una operación que recordarán que se llamaba la operación Jaque que fue la liberación de Ingrid Betancourt y otra serie de personas secuestradas en la que el ejército colombiano eh, se camufló como Cruz Roja Internacional en un helicóptero engañó a la guerrilla en una operación que es ilegal o sea, ningún ejército puede utilizar los símbolos de la Cruz Roja. Pero se hizo y rescataron a esto. Ese fue como el símbolo más el bombardeo también ilegal en Ecuador de un campamento que tiene en Ecuador eh, Raúl Reyes, que era como el canciller eh, de las FARC, en la que muere Raúl Reyes, obviamente. Así llega eh, las FARC a La Habana, debilitada y muy peleada internamente. El máximo exponente político que tiene las FARC se llamaba Alfonso Cano, comandante, al que le tiraron solamente 8 toneladas de bombas, es decir, no se encontró ni un atomo de él, y fue el último gran político de las FARC. Y cuento esto porque es muy importante, eh, las FARC llegó a un acuerdo, un preacuerdo de paz con el gobierno colombiano en el año 84, más o menos, eh, en el que dijeron, vamos a crear un partido político, como un frente unido, un frente amplio, perdón, pero las FARC se mantiene armada pero replegada hasta que se demuestre que se puede hacer política. Cuando se haga política nos desarmamos. Eh, ese partido le fue muy bien en las elecciones que hubo en, eh, municipales y el Estado colombiano, de acuerdo con eh, empresarios, iniciaron lo que se llama el genocidio de la UP. El partido se llamó la Unión Patriótica. Y eh, exterminaron tiro en la nuca a 3.500 concejales, dirigentes políticos, uno a uno. Es decir, toda la inteligencia de las FARC, la inteligencia política, la gente más politizada y menos guerrera, fue asesinada. Por lo tanto, las FARC eran con una estructura militar, fundamentalmente. Muy despolitizada, involucrada con el narco, eh, porque había que alimentar la guerra y hacía falta fondos, pues narco y demás. Y luego cometen otro error terrible, que por eso llegan tan debilitados, perdonadme que me entretenga aquí, pero creo que es importante, y es que ellos en los años 90.. Mmm, Final de los 90, perdón, cuando, cuando se termina la zona de las FARC, deciden llevar el conflicto a la ciudad. La reflexión no era mala, el conflicto llevaba 30 años en el campo, y a las ciudades no les afectaba. Y por lo tanto, la clase media le importaba un pimiento que muriera en ese conflicto, y era un tema de militares, campesinos, tal. Y ellos dicen, vamos a llevarlo a la ciudad, y la manera de llevarlo a la ciudad es secuestrar gente. Y empiezan lo que llamaron las pescas milagrosas, no se sé si han oído hablar, Era bastante terrorífico. Eh, era altuntum iban a autobús, cercó la ciudad, lo paraban, secuestraban a los 55, da igual quién fueran, porque hasta ese momento secuestraban a gente o con dinero para conseguir finanzas, o a militares, o, no, no, a tuntún. Hubo operaciones espectaculares, eh, las FARC secuestraron eh, a todos los parlamentarios del Valle del Cauca, en una sesión parlamentaria. El LN secuestró a toda una iglesia, en un barrio de Cali, en La María, eh, una iglesia muy de élite, con todas las señoras de la élite, eh, llegaron, no, dos autobuses, secuestraron a toda la iglesia, a 200 y pico personas. Claro, eso fue el, el peor error estratégico de la historia, porque se en contra de todo el país, y Uribe, que llega al poder en el 2002 y está hasta el 2010, un tipo brillante, para el mal, pero brillante, entiende que tiene que utilizar la técnica del enemigo único. toda La culpa de todo en Colombia hasta el año 2016, era de las FARC. Si hay hueco en la calle es porque la guerra no permite invertir. Si um, un niño muere de hambre es porque las FARC no deja que pase no sé qué. O sea, el, para todo el problema de las FARC. Así que llegamos ahí. En octubre de 2016, Santos, Juan Manuel Santos comete el error, eh, absolutamente embriagado de Nobel de Paz, de eh, convocar un plebiscito cuando ya la Constitución le daba un mandato para firmar la paz. La Constitución de Colombia dice que hay que firmar la paz, por lo tanto no necesitaba ningún tipo, y las elecciones le habían mandatado para eso. El plebiscito lo pierde, en octubre de 2016, y lo pierde fundamentalmente por culpa de Uribe, claro, y de las iglesias evangélicas y cristianas. Uribe, que tiene una, una alianza muy fuerte con las iglesias evangélicas, lanza un mensaje de que si el acuerdo de paz va adelante, toda Colombia se va a hacer marica en estos términos, no, no estoy exagerando el acuerdo, una de las innovaciones es que incluía el tema de género de manera transversal ellos cada vez que veían LGTB empezaban a, ¿no? todos vamos a ser pero este fue el argumento, pusieron de los tres millones en contra del, del, del acuerdo dos millones lo pusieron las iglesias cristianas y la iglesia católica hay que quitarle peso. de hecho el papa se enfadó mucho porque la iglesia católica no apoyó el sí eh, entre octubre y noviembre, ¿qué hizo el gobierno? Recortar el acuerdo. Habló con las FARC y le dijo: bueno, si queremos que esto salga adelante, hay que quitar más cosas. Ya era un acuerdo muy limitado, quitó más y más y más, y las FARC, absolutamente derrotadas, absolutamente arrodilladas, aunque ya dicen que no, firman el acuerdo el 26 de noviembre, simple vistito, en un teatro. Eh, un diplomático cubano me decía hace poco: bueno, el acuerdo terminó donde tenía que terminar, en un teatro, porque era una apuesta en escena, nada más. El acuerdo tiene seis puntos, todos muy importantes. En realidad, si uno lee el acuerdo, yo me he leído por arriba y por abajo, y, y no es más que el cumplimiento de la Constitución. O sea, es como re redactar la Constitución, es, venga, vamos a cumplir la Constitución de 1991, ¿no?, que garantiza determinados derechos y demás. Eh, bueno, aún así no se está cumpliendo. Lo que ocurre es que el acuerdo va al Parlamento para legislar, porque obviamente incluye, ahora os digo los puntos, incluye muchos temas, y en la redacción de esa legislación, se carga en el acuerdo. Eh, el gobierno empieza a debilitarse en el parlamento, sus, el gobierno era mayoritario, el uribismo gana fuerza y empiezan a recortar, recortar, recortar, y el acuerdo se queda casi en la nada. Hay seis puntos. El punto uno era la reforma rural integral, y, y los puntos eran un poco en orden de importancia. La reforma rural integral era el lodo, o sea, todo el país estaba de acuerdo en que el gran problema de Colombia siempre ha sido quien tenía la tierra, ¿no? y la desposición de la tierra de eh, la gente humilde. Entre otras cosas porque entre el año 2002, no, miento, un poquito antes, entre el año 96 y 97 cuando los paramilitares, lo, lo que allí se conoce como autodefensas, toman una fuerza brutal y el año 2005 eh, los paramilitares despojan de 8 millones de hectáreas a los campesinos. 8 millones de hectáreas que se despojaron por lo que se conoció como el sistema de la viuda. Es decir, esta hectárea valía, imagínense, mil eh, euros. Y yo, paramilitar, llegaba y le decía, oiga, le voy a comprar la hectárea. ¿Cuánto cuesta? Mil euros. No, menos. le voy a pagar cien. No, no, ¿cómo me voy a pagar cien? Bueno, pues se lo compro con ayuda. Por eso le llamaron el sistema de la ayuda. Y así mataron a mucha gente. Ocho millones de hectáreas. Eh, reforma rural integral, participación política, es el otro gran problema de Colombia. En Colombia el problema es que no se puede hacer política sin armas. Nunca han dejado que entre nadie que no sea de la rosca. Eh, la izquierda está estigmatizada a niveles insospechados, los movimientos sociales insospechados. Tú protestas porque no tienes agua en la casa y eres un guerrillero. Por tanto, el segundo punto era, garanticemos que se puede participar y que sacamos la violencia de la política. Un estatuto de oposición, que ya es surrealista, pero la redacción de un estatuto de oposición, ciertas garantías para el ejercicio de la política, protección a la vida, bueno, estas cosas. El punto 3 era fin del conflicto, es decir, cómo dejamos las armas y cómo dejamos de atacarnos. Básicamente el desarme de las FARC. ¿vale? El cuarto, soluciona el problema de las drogas ilícitas. Ese no era casual, las FARC controlaban una parte importante de los cultivos. ¿no? En el tráfico de drogas estaban metidas pero no tanto, pero en los cultivos sí controlaban muchísimo. Por lo tanto era fundamental que las FARC participaran en la erradicación voluntaria de los cultivos de coca y de Amapola, que ha vuelto a, a, a apuntar. El punto 5 de que Juan Manuel Santos se llenó la boca, el acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Juan Manuel Santos siempre dijo, las víctimas van a ser el centro del conflicto, todo para las víctimas. Eh, Colombia tiene todo registrado y todo contado. Tiene el Centro Nacional de, de Memoria Histórica, que ya que el España, o sea, tiene todo redactado, todo investigado, es impresionante, y tiene una cosa que se llama la unidad de víctimas. por una ley perversa que aprobó Juan Manuel Santos en 2011, que se llama la ley de víctimas. Esa unidad de víctimas contabiliza a las víctimas, o sea, la gente va y se registra. Yo soy víctima de que hay 15 tipos de victimización, pa, pa, pa, se supone que hay 10 unos derechos, unas ayudas, unos reconocimientos. Oficialmente, a día de hoy, hay 8.700.000 víctimas. Eso es mucha gente, en un país de 40 y pico millones. Eh, esas son las que se reconocen víctimas, las que están pidiendo compensación. La víctima probablemente es todo el país, ¿no? bueno, ahora os cuento un poquito sobre esto y en último era implementación, verificación y refundación eso es lo normal, eso es cómo lo va a hacer la ONU cómo se van a recoger las armas eh, qué mecanismos, qué, qué organismos se crean para coordinar todo este proceso y demás este es el informe que ha hecho la Universidad Koch de Estados Unidos, es en la encargada de monitorear la implementación del acuerdo, oficialmente se le encargó financiado la, la, la Universidad Koch y la ONU este es el informe de junio que le present, de junio de este año que le presentaron a los dos garantes internacionales, que son, uno nos cae bien, el otro a mí regular, eh, Pepe Mujica, el uruguayo, que está muy cansado el hombre, va dos veces al año, no se entera de nada, está muy mayor ya, y una Dalí de la Paz, que tiene que sonar, una de las personas más importantes en la política internacional, Felipe González. Oh, no. Es un chiste, obviamente, eh, que también va un par de veces al año. Bueno, formalmente eso están, para que veáis el único punto que realmente lo lo, negro, lo rojo, perdón, es lo que no se ha hecho nada son 586 medidas en total, entre los seis puntos esto es lo que no se ha avanzado este otro es color aquí se quiere calcular pero el segundo porcentaje es lo que ha empezado o sea, lo que ha dado algún pasito pues se ha presentado un anteproyecto de ley y tal el tres por, esto azul es lo que ya está en un estado de, de implementación serio y lo que está en verde es lo que está 100% implementado como dais cuenta, solamente implementación significativa en el punto de implementación y verificación, lo cual es lógico. Y en el fin del conflicto, porque lo que está presumiendo Colombia, y la ONU, increíblemente, es que en Colombia, efectivamente, a los seis meses de firmarse el acuerdo, las FARC habían entregado todas las armas. Bueno, todas las armas que habían entregado, claro. Pero son muchas, ¿eh? Entregaron 9.000 armas eh, de guerra no eh, me acuerdo de de explosivos eh, todo eso ya está destruido por la ONU, en fin este es este 39% y además desmovilizaron a 13.000 personas 13.800 no sé cuántas, entre guerrilleros armados y milicianos los milicianos son gente de la estructura pero que no es armada que trabaja en las ciudades que son activistas digamos en las ciudades eh, lo demás reforma rural de tierras el 50% ni ha empezado y el 45% en fin han hecho ahí como, han fingido un poquito, participación política, pues fijaros, ¿no? O sea, yo creo que la proporción es clara, el, el, un año y medio después, fundamentalmente lo que se demuestra es que lo que se quería era desarmar a las FARC, y se ha conseguido, las FARC ya no existe o no existen como FARC, ya lo, lo veremos. Si tenéis alguna pregunta en el camino, yo con gusto. Vale, todo este incumplimiento ha generado las consecuencias graves, muy muy graves primero, no lo he puesto ahí, pero una decepción en los movimientos sociales y en los movimientos de víctimas terribles porque la gente realmente le apostó a esto, se lo creyó la gente dijo, vale, no va a ser perfecto seguro que la FUEL incumple cosas seguro que el gobierno incumple cosas pero al menos dejamos de poner muertos y empezamos a construir y la gente se involucró, la unidad de búsqueda la comisión de la verdad, venga tal y de pronto ven que eso no avanza entonces realmente el nivel de frustración es altísimo Segundo, ha habido un ataque sistemático. Dentro de, de la comandancia de las FARC había líderes muy críticos con el proceso. Eh, de los más conocidos entre los, líderes, entre los líderes críticos son dos, que son Jesús Antrich, quizá lo habéis visto en alguna imagen de televisión porque es, es un comandante ciego, siempre va con gafas de sol y un bastón, y tiene un sentido de humor maravilloso, es costeño y te ríes mucho con él, toca el acordeón. Y eh, Iván, Iván Márquez, que es uno de los pesos pesados de las FARC, ellos nunca, estuvo muy, nunca estuvieron muy de acuerdo en lo que se firmó a mí Sandrich me decía que no pensábamos hacer la revolución en la mesa de, de negociación y sabíamos que era un acuerdo de mínimos pero es que fuimos con el 10% de nuestras, eh, de nuestras reivindicaciones, salimos firmando el 2% y todavía tenemos que aplaudir ¿no? es un poco complicado consecuencia a Jesús Sandrich le han hecho ¿Alguien ha visto la película Minority Report? Esta de, de, de que era que la policía adivinaba si eras si era un potencial delincuente. Bueno, la CIA, en una operación encubierta en Bogotá, eh, le pasa pruebas a la Fiscalía de Colombia que dice que potencialmente Santrich estaba empezando a pensar en traficar con cocaína. Y que potencialmente iba a traficar con 10 millones de. de con 10 toneladas de cocaína. ¿10 toneladas? O sea, Santrich tiene muchos errores, pero tonto no es. Es un mayor, con mucha experiencia, lleva en la guerra tropecientos años... ¿Quién se va a meter a mover 10 mil? ¿No sea, son 10 toneladas de cocaína? Eso es... O sea, es la de Dios. Consecuencia, está encarcelado y eh, pedido una extradición. Y probablemente lo extraditen. Si lo extraditan, el, el acuerdo de ya muere del todo. Eh, e Iván Márquez, ante la presión, porque se supone que hay una lista de otros 10 comandantes que van a intentar extraditar a Estados Unidos, se fue a una... porque la guerrilla primero estuvo en una zonas de concentración y ahora está en una zona de reintegración, aunque quedan muy pocos. Se fue a una de estas zonas para sentirse más seguro y ahora desde hace una semana está desaparecido. Eh, con otro comandante muy conocido que se llama el Paisa, también muy crítico. Yo creo que han vuelto a la montaña, pero no, no tengo información y, pero sería gravísimo porque son comandantes de mucho, mucho peso. Eh, ¿Qué otra cosa ha ocurrido? Que a los tener que de las FARC normalitos, al guerrillero y guerrillera del día a día, mmm, como en las zonas de concentración, el Estado tenía que construirles unas casas temporales, eh, proyectos productivos, eh, ayudarles a estudiar, porque la mayoría no habían estudiado, sacarse sus títulos, eh, había una ayuda durante dos años, económica, pequeña, de unos 200 euros al mes, pero bueno, había una ayuda. Eh, como el gobierno no ha cumplido, se han desesperado y se han ido a sus casas con la familia, con su mamá y esas cosas. Bueno, pues van 76 de esos asesinados. Uno a uno. Tiene una nuca también. Y a varios familiares. Familiares creo que son veintipico. A los familiares los han matado porque iban con ellos. Iba el hombre con su hijo. Pues, pues, los han matado. Eh, os parecerá pequeño, pero es, es muchísimo. En un año y medio, 76 ¿Cómo? miembros identificados que supuestamente están protegidos por el ejército y la policía que han sido asesinados. ¿Qué ha ocurrido entonces? Entre en que el gobierno no los cumple. El país los sigue teniendo estigmatizados, porque tú dices que eres de la FARC y es como si fueras el demonio. O sea, ahí no hay comprensión. Fue muy divertido cuando empezaron a, cuando se firmó el acuerdo y se pudo ir a visitarlos, los periodistas, que hace mucho tiempo que no salían de Bogotá, iban a los campamentos como a un zoológico, ¿no? Anda, son de carne y hueso, no, no, son, no tienen cuernos. Eran muchachos de 19 años, de 18 años, muchachas, o sea, con sus hijos lo que querían todos era tener hijos, hay un, le llaman el baby boom de la FARC, ¿no? Como durante la guerra no podían quedarse embarazadas no podían tener hijos, ahora están todas preñadas, es una cosa impresionante, ¿no? Pues querían vivir. Bueno, pues no, no puede Entonces, eh, eh, siempre se calcula que en un proceso de paz más o menos hay un 10% de disidencia. Si hablamos de 13.000 hombres eh, con milicianos incluidos, pero en realidad armados serían unos 9.000, serían unos 900, ese 10%, ¿verdad? Ya van... Los más optimistas dicen que hay 1.400, los más pesimistas 1.800 disidentes armados. Disidentes no es que se han ido a su casa, eso es que se han rearmado. ¿Y qué ocurre? Pues que han ido al mercado. En Colombia están todos los cárteles de la droga del planeta. Y ahora mismo el más importante es el cártel de Sinaloa, el mexicano. Y entonces tú tienes una persona entrenada en la guerra, que maneja explosivos, eh, y que no tiene que hacer, y que está abandonada en mundo. Pues le ofreces un millón y medio de pesos, que son exactamente eh, 500 euros, no menos, 400 euros, y ya lo diez contigo. Eso es un ejército, ¿eh? en la selva eso es un ejército. O sea, de hecho, eh, si fueran 1800, son casi los mismos mis hombres armados que tiene el ELN, que es un ejército. O sea, que es, es mucho. Hay una degradación brutal del conflicto, porque cuando entran en estas redes eh, de crimen organizado a actual, pues claro, esto, esto es a quien pueda, y esto es a tiro limpio, se están utilizando uniformes de todas las denominaciones que imaginéis, se amenaza en nombre de otros, o sea, la, el nivel de degradación en este momento del conflicto es terrorífico. Tú antes, ¿qué tenías? Más o menos un 22-23% del territorio nacional de Colombia era controlado por las FARC. ¿Vale? El Estado siempre reconoció un 15%, digamos con un 15% del territorio nacional. En las zonas más conflictivas, zonas fronterizas, zonas selváticas y demás. Y ahí las FARC era el Estado. Ahí las FARC eh, bautizaba, divorciaba, eh, solucionaba los problemas de linderos. Pero, claro, no, no había autoridades eh, del Estado, entonces era el Estado. Nunca hubo Estado tampoco. ¿eh? Son zonas donde nunca apareció el Estado. Si, que, que, que, dos errores hubo ahí, el, un error fundamental en el proceso de paz. Una vez que firman el 26 de noviembre, entre el 26 de noviembre y el 1 de febrero se retiran de todos los territorios. Los vacían. Entonces tú dejas un 20% del país en zonas con coca plantada, con tal... ¡Ale! ¡Entren! Y eso fue impresionante. Yo, yo nunca pensé que iba a ser tan rápido. En una zona concreta del de Chocó, que es una de las zonas que yo más camino, yo estaba allí el, el, el 6 de diciembre del 2016 en el que las FARC, bueno, fueron a reconocer un, un, una matanza que hicieron, y a pedir perdón y estábamos en un río, concreto, en el río Bojayá, y en dos ríos más allá, en el río Truando, había 800 paramilitares esperando que saliera la FARC para entrar, que es lo que hicieron entonces el nivel de degradación es mucho peor, de, de un conflicto que ya estaba muy degradado era un conflicto que llevaba seis décadas, ya estaba muy degradado, pues se ha degradado más aún eso ha provocado, luego lo veremos, una desmotivación para otros grupos insurgentes, en Colombia queda el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y un pequeño reducto del EPL, eh, que son apenas 150 hombres, pero muy complicados, entonces claro, el ELN dice, hombre, ¿qué firmo? ¿Qué firmo? ¿Para que me hagas esto? ¿Para que me incumplas? O sea, Es muy complicado, y luego... Qué, qué problema hay, es, que como durante el proceso, el último año, la, las FARC, antes de firmar el acuerdo, el 26 de noviembre, desde julio de 2015, decretaron un alto al fuego unilateral. Y entonces, entre julio de 2015 y noviembre de 2016, yo también me equivoqué en el análisis, todos nos engañamos, porque hubo una, una especie de paz. Tú ibas a los territorios de las FARC y eran súper amables, ya no amenazaban a nadie, no cobraban extorsiones, no había secuestros te, te vas a tomar copas con ellos, ¿no? yo he tomado de todo con ellos, era muy agradable la cosa. La, la comunidad estaba relajada, entonces muchos líderes campesinos y campesinas dijeron: hay que apoyar este proceso porque esto nos trae la paz. Se acabaron los muertos y se nos mm, facilitó la vida. Entonces la gente se involucró, dio la cara, fue a eventos, tal. ¿Qué está pasando ahora que los están matando? Ah, usted apoyó esto, ahora vamos a por usted. Entonces, claro, es una situación muy complicada para los líderes en los territorios las víctimas sería muy largo de hablar del tema de las víctimas pero solamente un par de, de apuntes ¿Qué, ¿qué es lo que se inventa? ¿qué es lo que dicen que tiene de innovador el, el proceso de paz con la FAC? obviamente cada proceso de paz en la historia de la humanidad ha ido mejorando porque se va aprendiendo, ¿no? pues no tiene nada que ver el, el acuerdo de paz del de Salvador en los años 80 con el fin del apartheid con, eh, no sé, con Kosovo <ríe> o con eh, o con Colombia primero porque son zonas diferentes, contextos diferentes, guerras diferentes pero también se va aprendiendo de un proceso a otro entonces se inventa una cosa que está muy bien que se llama el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición no he puesto las siglas porque el acuerdo de paz es como un mundo de siglas todos son siglas rarísimas, imposibles de pronunciar pero es esto ese sistema básicamente tiene más cosas pero los tres pilares de ese sistema son la jurisdicción especial de la paz la comisión de la verdad y la unidad de búsquedas, junto con la restitución de tierras que no lo he puesto pero es muy importante también la restitución de tierras que por ley ya tenía que haber empezado en 2011 este es el nudo gordiano, porque esto es lo que se llama, no sé si habéis oído hablar del término justicia transicional ¿Habéis oído hablar de él? bueno cuando, cuando se llega a un acuerdo de paz lo que se dice es ¿qué es más importante? ¿que la gente pague cárcel? o que se sepa la verdad se puedan tomar medidas de no repetición, se aprenda de lo que ha ocurrido y que nos podamos entender, pero nos tenemos que reconciliar de alguna manera. Esa es la justicia transicional. Entonces lo que dices es, no es que te vas a librar, pero si te sometes voluntariamente a la justicia. Dices toda la verdad y la demuestras. O sea, eh, matamos a tanto y está en una fosa en tal sitio, dime dónde está, ¿sí? En este caso la pena máxima es de 8 años y no tenía por qué ser de cárcel. Hay todo un mecanismo de lo que se llaman penas sustitutivas, que fundamentalmente son con las víctimas. Es decir, ah, tú hiciste esto, pues ahora va a estar ocho años ayudando a tal proceso de víctimas, o trabajando para tal. O sea, esto al uribismo a los seguidores de Uribe, que es una religión, es una secta, eh, formalmente reconocida por el Vaticano. Eh, no, de verdad, es una secta, porque no, no hay razones, que tú no puedes hablar de razones con ellos, es una fe. Lo que dice Uribe es verdad, aunque mienta. Eh, miente todo el tiempo, Uribe miente todo el tiempo, está demostrado, está eh, eh, ahora mismo enjuiciado por el Tribunal, por la Corte Suprema de, de Colombia, está esperando, está haciendo fila en la Corte Penal Internacional, o sea que algún día caerá, pero va a costar. Pero realmente es el tipo tiene un magnetismo brutal. Entonces, él lo que dice es, eso es impunidad. La justicia transicional es impunidad. Bueno, es una mirada. Claro, porque eh, él siempre defendió que había que ganar la guerra, no que había que hacer una salida política. Él, curiosamente, hizo lo mismo con los paramilitares en 2005. En 2005 Uribe firmó un acuerdo que se llamó De Justicia y Paz, con los llamados grupos paramilitares, en los que la máxima pena era de seis años, no era de ocho, eh, a cambio de verdad, lo mismo. Dicen la verdad, vamos a la justicia, eh, eso se llamaba, eh, hacía una cosa que se llamaba rendición de cuenta voluntaria y a partir de ahí se activa el proceso, eh, claro, aquel proceso fue curioso, ¿no? había unos 10.000 paramilitares y se desmovilizaron 35.000, se metieron todos los narcos de bajo, de bajo nivel, se metieron en ese proceso, y entonces claro, cambiaron penas de cárcel por narcotráfico por seis años máximo dentro de ese proceso, o sea, él ya lo hizo, pero esto le parece fatal, y lo que peor le parecía es que la jurisdicción Especial de Paz, ¿qué dijo?, en el acuerdo, ¿eh? ya, no, ya no es así, esta guerra... Es culpa de todos. Decir, aquí la guerrilla ha sido terrible, el ejército ha hecho, perdonadme la expresión, cagadas, terroríficas, como los falsos positivos, que no sé si os suenan, pero son unas 3.800 ejecuciones extrajudiciales, hasta ahora demostradas, probablemente son más. Pero el acuerdo de paz dijo algo más, el Estado ha sido terrible, o sea, los funcionarios locales de los municipios, de los departamentos han hecho cosas terroríficas, han quitado tierras, manipulando papeles y tal y los empresarios han sido terroríficos, entonces lo que dijo la Cueva de Paz es la jurisdicción especial de paz para todos, y para todos igual ¿Vale? es decir, que si un empresario, ya hay varias sentencias contra empresarios en la justicia ordinaria reconoce que pagó para militares para expulsar de un sitio campesino campesinos tal en lugar de ir a la justicia ordinaria, va a la justicia especial de paz, cuenta la verdad, da información ocho años y no tiene por qué entrar a la cárcel, un militar igual Uribe lo que siempre ha dicho, y los Uribistas eh, y su partido, el Centro Democrático, ha dicho no, no. Al, al glorioso Ejército Nacional de la Policía, que jamás ha violado los derechos humanos, no se le puede tratar igual que a unos criminales narcotraficantes. Claro, para la reconciliación es empezar mal. ¿Y qué han hecho? Transformarlo. Entonces, la jurisdicción especial de paz ahora mismo básicamente solamente va a ser para la guerrilla. hay eh, un, Se va a crear... Porque lo aprobaron en el Parlamento hace unos, unas semanas, una sala especial para fuerzas de seguridad del Estado, es decir, con reglas diferentes, eh, y eh, han sacado a lo que se llaman los terceros, es decir, empresarios y funcionarios. Por lo tanto, ya empezamos con un proceso, a medias no, muy castrado. Eh, ahora mismo, curios, curiosamente, se han adscrito a la jurisdicción especial de paz más militares que guerrilleros los militares están yendo en manada, porque claro, hay comandantes y generales del ejército que están enjuiciados por los falsos positivos, que es el caso más dramático, eh, aunque están por muchas otras cosas, que, que han visto la luz. Eh, para que veáis un cálculo, en, en el momento de firmar el acuerdo, en la cárcel había más o menos 2.800 guerrilleros de la FARC, o personas indicadas de haber pertenecido a la FARC, y había 9.000, 8.000 y pico, eh, militares. ¿Vale? Eh, entonces ahora mismo se han escrito muchos Segundo pilar, la comisión de esclarecimiento Llamo comisión de la verdad porque las conocemos mejor así Bueno, las comisiones de la verdad sabéis que son la otra parte Es decir, vale, a realidad, ni siquiera nos importa que alguien vaya a la cárcel Ni que pague pena, lo que queremos es saber qué carajo pasó como país Queremos entenderlo, pues como la comisión de paz de, la comisión de la verdad de Perú, de Sudáfrica De fin, ha habido en, en, en todos los países donde ha habido conflicto bueno, pues ya ha empezado mal, porque eh, eso lo preside un sacerdote jesuita muy famoso en Colombia, yo creo que aquí también bastante conocido, Pacho de Rux, un Francisco de Rux, un hombre afable, encantador, eh, defensor de los derechos humanos y, y muy conciliador. Un hombre muy querido por los empresarios, pero también muy querido por las comunidades. Hay son 11 comisionados, entre los que hay periodistas, historiadoras, en fin, hay de todo, se, se eligió por un comité, eh, no tienen dientes, es decir, sus conclusiones, no, como toda Comisión de la Verdad, no se traducen en, en, en, en procesos judiciales es un informe que va al país, tienen tres años en principio para hacerlo pero en cuanto hacen el primer paso, que es decirle al ejército, por favor nos pasan los informes de inteligencia de los años, entre tal y tal, para ver... Eh, no. Y entonces, eh, el, el, la justicia le acaba de decir al ejército, se lo tienen que dar, por ley y entonces lo que ha hecho el Centro Democrático de Uribe es presentar la semana pasada una propuesta de ley que saldrá aprobada porque tiene mayoría del Parlamento en el que dice no se puede dar información de inteligencia a nadie. O sea que bueno, está bastante parado. Y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Otra cosa innovadora. En Colombia hay registradas con nombre y apellido 98.000 personas desaparecidas. Chile y Argentina es un chiste al lado de esto. Os recomiendo que estén muy, muy interesados. El Centro Nacional de memoria Histórica acaba de sacar un informe absolutamente brutal brutal en el que ya apunta incluso porcentajes de responsabilidad eh, en todo esto. En las masacres, las desapariciones, es interesante. Eh, en, en el número uno, top, top, con amplia diferencia están los paramilitares, el número de la guerrilla, el número tres del ejército, a, a, a día de hoy con lo que se sabe. Pero lo que dice la unidad de búsqueda es, la, la, el acuerdo de paz sobre la unidad de búsqueda es, no solamente están desaparecidas las personas civiles que han sido eh, secuestradas, masacradas, exterminadas, es que también están desaparecidos muchos militares que fueron muertos en combate y fueron enterrados en una fosa común, muchos paramilitares que fueron muertos en combate y muchos guerrilleros. Hay que encontrarlos, sus familias tienen derecho a enterrarlos. O sea que ese número podríamos estar hablando de 250.000 personas más o menos imaginaros el esfuerzo que tiene que hacer un estado para eso, en toda Colombia, lo digo porque lo conozco personalmente, hay un solo antropólogo forense, uno, hay 36 más contratados pero ninguno ha estudiado antropología forense, entonces necesitan una capacidad instalada brutal, eh, eligen a una maravillosa mujer, mítica, una abogada de derechos humanos inteligentísima para dirigir la unidad de búsqueda y le han dicho, bueno pues diríjala pero no le damos presupuesto, <risa> ¿y cómo busco a quién? O sea, aquí. ¿A quién desenterramos? Con las uñas, entonces digamos que todo el paquete de víctimas está sufriendo porque claro hay, hay como una intención de que la verdad no se sepa, eh, nosotros entrevistamos hace unos días a Francisco de Rux, al padre, a este Jesuita que ya le digo no es sospechoso de nada, es, es, es como Bambi, eh, de verdad porque es un poco así, eh, y, y él nos decía el otro día, es que ¿cuál es el miedo a la verdad? O sea, ¿cómo vamos a reconstruirnos como país después de 60 años de guerra si no sabemos mínimamente qué ha pasado? Y aquí todos tenemos que... Pues todos, los medios de comunicación, los empresarios, las iglesias... Todo el mundo tiene que contar su verdad y tiene que decir la cagué, o lo hice bien, o lo que sea, ¿no? Entonces, ahora mismo hay una situación muy complicada porque hay muchísimas asociaciones de víctimas, muchísimas asociaciones de gente, de campesinos, de tal, que le apostaron a esto, que le creyeron en ello, que le han, han puesto su vida, y que ahora mismo ya está en un punto de riesgo terrible entonces, digamos que la cooperación internacional ha mareado a la gente hay una talleritis aguda entonces Naciones en Unidas, y la Unión Europea tiene a, la, a las víctimas de taller en taller de hotel en hotel, venga, vamos a reflexionar sobre la reconciliación, vamos a reconciliación. ya yo ya me decía una amiga que es víctima y decía, ¿Puedo, hacer, vamos, ¿puedo dar un doctorado sobre reconciliación? ¿pero con quién me reconcilio? el ejército no quiere reconocer nada los empresarios no quieren reconocer nada. Pues de momento, los únicos que han pedido perdón es las FARC. Las FARC llevan veintipico actos de reparación. Es decir, van al lugar, se ponen delante de las víctimas, reconocen que ellos lo hicieron, pactan un acuerdo de reparación, de cómo reparar el daño hecho. Porque también han entregado bastante dinero, por cierto. Eh, y el, los más amenazados son los reclamantes de tierras porque claro, el, la ley de víctimas de 2011 abre la puerta a la, a la restitución de tierras de esos 8 millones de hectáreas con el acuerdo de paz se avanza más todavía si tenemos no, no, que hacerlo porque al ritmo que iba hacían falta 150 años para restituir las tierras por la burocracia, la lentitud y demás y, y la gente se activó, entonces se organizó y venga, vamos a recuperar tierra, vamos a volver tal y bueno, de, lo, de las víctimas entre los líderes y líderes sociales las que más están cayendo son líderes y lideresas del proceso de restricción de tierras. Entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de agosto de 2018, el año y medio largo, según la defensoría del pueblo, que son los datos más conservadores que no incluye a la gente de las FARC, por ejemplo, han sido asesinados 333 líderes y lideresas, uno a uno. Yo he actualizado una base de datos que tenemos y es, es dramático es dramático. Está muy concentrado en algunos departamentos, que es donde está la lucha territorial más fuerte, en el Cauca, en Nariño, eh, en Antioquia, eh, una lucha territorial feroz, y claro, ellos están en, medio, están en medio. Y fundamentalmente son campesinos y campesinas, reclamantes de tierras, gente que apoyó el proceso de paz, eh, la Junta de Acción Comunal, que es un mecanismo que había en Colombia para articular las veredas rurales, que curiosamente inventó un cura eh, Camilo Torres, entonces, bueno, es un drama, esto, esto es un drama brutal. ¿Qué ha pasado? Que sí es cierto que por primera vez, eh, a final de julio, ante el, porque en julio hubo 32 asesinatos en un mes, eh, eh, la sociedad de la clase media colombiana salió a la calle en masa, en lo que se llamó la velatón, poner velas en, nombre, en, en homenaje a esta gente, eso no se había visto jamás, porque hacer eso era identificarte como que eras de izquierda, porque un líder social se identifica como que es un rojo, un guerrillero, ¿no? Y por primera vez, gente de clase media normal, con los niños, con, con la familia, universitarios, salieron en masa, hubo concentraciones de miles de personas. como le da, Yo creo que sí eso sí lo ha dejado el proceso de paz. El proceso de paz ha permitido que las ciudades se incorporen, o una parte de las ciudades se incorporen a la idea de la paz, a la idea de que hay que hacerlo de otra manera, de que no pueden seguir matándose y demás. Bueno, voy a acelerar porque si no tengo que estar... ...perdonadme... ...vale, muy rápido... ...lucha por el, por el poder territorial... Eh, ...en Colombia se mantiene la, la estructura... ...como os decía, de la colonia... ...es decir, el Gamonal... ...el Gamonal, no sé si habéis escuchado el término... ...el Gamonal es... ...yo soy dueño de una mina... ...vivo en Popayán, que es una ciudad colonial muy bonita... ...y el que tengo allí... ...es el Gamonal... ...es decir, lo que ahora se llama el gerente... ...sí, es decir, el accionista está en su yate ahí en, en Pedreña tomando el sol y mientras hay un pringao que se cree dueño de la empresa es el gerente que maltrata a tal. Aquí se hace con ciertas normas, Además, la lógica del Gamonal es que ese Gamonal al final se convierte en un poder local brutal, brutal, porque el dueño nunca aparece. Entonces mientras le mande beneficios, él puede robar, matar, da igual, que eso es un poco lo que pasa. Segundo, poderes locales muy corruptos y no, dispu no, no dispuestos a perder lo que han ganado en la guerra, como por ejemplo esos 8 millones de hectáreas, lo que os contaba de que la salida de las FARC deja el territorio en disputa, narcos, otras guerrillas, paramilitares, y curiosamente, el ejército, que es algo que todos nos estamos preguntando, Colombia tiene el segundo ejército más grande de Sudamérica, con 500.000 hombres armados, eso es brutal, solamente supera a Brasil, que claro, tiene un territorio 8 veces mayor y... Y, y cinco veces de población. ¿no? Eh, de hecho, es interesante, mientras se ha negociado el proceso de paz, el presupuesto del ejército no ha disminuido ni un dólar, solamente ha aumentado. que dice? Bueno, ¿no ha acabado la guerra? Habrá que reducir esto un poco, ¿no? Claro, imaginaos el negocio que es alimentar a 500.000 hombres, vestir a 500.000 hombres y mover a 500.000 hombres. Es un negociazo de corrupción tremendo. El crimen organizado nacional e internacional... Que no solamente ya es el narco, es que ahora no les basta con el narco, es el modelo mexicano. Ahora han copado todos los ámbitos de la vida económica y social. Entonces, controlan qué, con qué harina se hacen las arepas, quién pide los semáforos, eh, todo. O sea, se han metido en todos los ámbitos de la economía. Controlan el, el corte de madera, el tráfico de, de maíz, o sea, todo. Hay zonas... en las y lo digo por experiencia propia, en las que tú llegas y las autoridades del Estado están pintadas en la pared, o sea, son como anecdóticas, porque quien maneja todo es el crimen organizado. Eso es muy complicado, porque ya no les hace falta ni ir armados, tú vas a zonas donde tienen el control y no ves un arma, saben todo, controlan todo, y ¿quién, ¿quién va a hablar? ¿quién se va a mover? ¿quién se va a quejar? Pues la cosa funciona. Es decir, yo creo que hay un problema muy grave en que, si alguna vez el Estado por lo menos despierta, si es que no está coludido con este crimen organizado, que yo creo que lo está, si algún día despierta, ya no va a poder recuperar el país, que es un poco lo de México, ¿no? Ya, ya está en manos de otros, <ríe> o sea, ya no hay diferencia entre el Estado y el crimen organizado. El crimen organizado es el Estado y el Estado es el crimen organizado, este es el, el, el gran problema. Y esa simbiosis es realmente compleja, eh, y bueno, no voy a entrar en el tema, pero hay pruebas suficientes de la relación con, con el uribismo. Porque el uribismo lo que representa es el poder... Uribe fue siempre odiado por la élite bogotana. Uribe es, es un finquero. Con mucho dinero, pero es un finquero. Y ustedes lo han despreciado siempre. A Uribe nunca lo invitaban a las fiestas de la élite bogotana, que es súper pija, pero ultra pija. Y Uribe no, Uribe está todo el día hablando de Dios, se levanta a las 5 de la mañana a trabajar, que para un bogotano eso es de mal gusto, eh, es un enfermo del trabajo y tal. Entonces no, le falta clase, no sabe de arte, le gustan los caballos, importa caballos de España, de Andalucía, le gustan esas cosas y las vacas y el dinero y la gloria como me dijo un amigo el problema de Uribe no, no es que porque él no quiere dinero quiere la gloria quiere que cambien cada estatua de Simón Bolívar por una de él entonces es más peligroso bueno intereses de Estados Unidos solamente voy a resumirlo la primera visita siete días después de ser elegido elecciones el 7 de agosto el, eligen a Iván Duque gana la primera visita que haces a Estados Unidos la primera reunión es con la directora de la CIA la segunda con el director del Pentágono y la tercera eh, con el presidente Trump Uh, y solamente se habló de dos temas porque ellos contaron de qué hablaron erradicación forzada de los cultivos de coca que es el mayor generador de conflictos sociales y violento en Colombia y uh, Venezuela no se habló de nada más, se habló de pobreza no se habló de comercio, no se habló de nada solamente esos dos temas el tema de la coca en este momento hay casi 200.000 hectáreas de coca plantadas en Colombia 200.000, eso es muchas hectárea uh, y hay más o menos 500.000 personas que viven del cultivo. No estoy hablando del tráfico, hablo de campesinos humildes que en lugar de plantar plátano que no les da para comer, plantan coca y pueden comer, poco más. 500.000 personas. Y hay dos tendencias, o erradicamos esas, esos cultivos a punta de glifosato, ese eh, veneno, o a punta bala, o lo hacemos con lo que se llama la erradicación voluntaria. Es decir, involucramos a los campesinos, que ellos mismos lo quiten, hacemos produ producción alterna y... Había un plan dentro del acuerdo de paz de erradicación voluntaria que tampoco se está cumpliendo. Se habló con los campesinos, los campesinos dijeron, estupendo, la erradicamos voluntariamente, y cuando se dijo, bueno, ¿y dónde está el dinero? ¿dónde está la producción alterna? ¿dónde están las carreteras para sacar la producción alterna? Ah, no, eso no van a tener que esperar. Pues, claro. sí eh, A mí me preocupa mucho la situación con Venezuela, Colombia es como la cabeza de lanza de Estados Unidos en esto, Colombia siempre ha sido un gran cooperador de Estados Unidos, hay un libro maravilloso que lo recomiendo que se llama... Eh, las guerras de los amos, los amos de las guerras, escrito por una diplomática colombiana que explica toda la relación de Colombia con Estados Unidos y con la región bueno, en realidad explica cómo funciona la región desde la revolución cubana en el 59 y la otra cosa que están calentando es la frontera sur con Ecuador eso es una es una operación triangular porque lo los es como de Ecuador salió Estados Unidos quieren volver, ya de hecho Ecuador ya le está pidiendo, diciendo vuelvan, vuelvan, vuelvan y han calentado terriblemente esta frontera con secuestros, dejando al cartel de Sinaloa hacer lo que les dé la gana en esta frontera, este trocito de aquí, de toda América del Sur, es el lugar con más satélites de todo el hemisferio pero allí el cartel de Sinaloa hace lo que le da la gana, o sea, por algo será. y todo este mundo de dinero que sale del crimen organizado ya está empapando Ecuador y Perú ¿Sí? ya, va, ya cambian de forma, por ejemplo en Ecuador acabo de estar, me contaban que aquí en, en, esta, en esta zona de la costa Llegan los, los carteles de la droga y le dicen a un señor que tiene una tierra enfrente al mar, ¿no? Ahí por esmeraldas, que es muy bonito. El señor, ¿qué piensa usted hacer aquí? No, pues nada, pues no tengo dinero para invertir. Yo le doy un millón de dólares y me lo devuelve dentro de diez años, sin intereses. Claro, es una manera de blanquear dinero, pero además de tener control territorial. Ese tipo no puede, o sea, ya es cómplice, ya lo tiene agarrado. Y la gente lo está aceptando. Porque no tiene dinero y lo acepta. Entonces, bueno, como súper rápido, porque si no... Y la Alianza del Pacífico, que no sé si habéis oído hablar de ella, eh, Estados Unidos hace unos años pegó un giro eh, entonces a una serie de planes que había antes que era el plan Puebla-Panamá, México y demás se inventa una cosa que es la Alianza del Pacífico, que es para generar todo el tráfico con Asia ¿no? y entonces ahí casualmente están solamente los países como amiguitos de Estados Unidos México, Panamá, Colombia, Chile y creo que estaba negociando Ecuador ahora entonces, bueno, es un nuevo eje del bien, ¿no? Es su lógica. Vale, las conversaciones con el ELN. El, el, el ELN es... Lleva seis años, lleva cuatro años, de negociaciones, cuatro años de negociaciones clandestinas. La primera fase de una negociación siempre es, es cerrada, digamos, no se sabe. Y un año y medio de negociaciones públicas, que es muy poquito las FARC estuvo seis años de negociaciones públicas y es una teoría muy muy diferente a las FARC, primero porque ideológicamente aunque también tiene este acto marxista eh, tiene una un, una pátina católica muy muy fuerte eh, el LN eh, es muy permeado por la teología de la liberación es, es un movimiento nace de hecho nace en Cuba, formado por, por Cuba eh, con una inspiración guevarista no castrista, sino que está muy fuerte y, es decir, loca, lógica foquista, de foco revolucionario, pero enseguida le permite la teología de liberación, fundamentalmente con un personaje que es Camilo Torres, que es un símbolo en Colombia, eh, un sacerdote de la élite, que se va politizando, eh, es un gran líder de masas y termina subiéndose a la guerrilla eh, y se incorporó en, en, en diciembre y lo mataron en enero. En el primer combate que participó murió en un combate y se convirtió en un mártir. Entonces es muy curioso, tú entras a una cárcel donde hay guerrilleros del ELN y toda su celda está llena de, de una imagen de un cura con alzacuellos ¿no? A la gente que no lo entiende, es una américa latina bastante normal, ¿no? Es decir, el, el, esa fuerza de atrogear liberación en los movimientos insurgentes. Eh, y luego, de hecho, el ELN el, el, el fue dirigido por un cura aragonés, el cura Manuel Pérez, durante 15 años, fue el que lo reunificó y, los, y lo levantó. Luego la agenda. El ELN, ¿qué dice? Sí, sí, si yo dejo las armas, si, no, si eso no es un problema, yo las dejo mañana. El problema es que ¿para qué voy a dejar las armas si no empezamos a cambiar lo estructural que nos ha llevado a un lanzamiento armado? Entonces, ellos plantean dos cosas. Una, nosotros solamente podemos negociar con el gobierno lo que tiene que ver con la dejación de armas. Lo demás lo tiene que negociar Colombia, la sociedad. Entonces, inventemos un sistema de participación nacional, un gran diálogo nacional, en el que la gente pueda plantear los temas. Eso se incorpora a la negociación y, y, y aparece en el, en, el, en, el, digamos, en el documento del acuerdo de paz. Obviamente el gobierno no tiene ninguna gana de que esto ocurra, ni Santos quería, ni el, el de ahora menos, y eso yo creo que no, es, no va a ocurrir jamás. Y el segundo, eh, el gobierno de Colombia cuando negoció con las FARC y cuando empezó con el ENE, dijo, hay tres líneas rojas, tres cosas que no se pueden negociar. El modelo político, el modelo económico y la doctrina militar. Y algunos decían, ¿y entonces qué negociamos? No, pues, si, si no se puede cambiar nada, bueno, pues sí, lo, lo de alrededor, ¿no? Eh, claro, el, dice, no, <risa> o sea, no, el modelo económico es el meollo. O sea, ellos dicen, no es solamente la tierra, es el modelo extractivista, el modelo minero-energético, el que no haya manufacturas en el país, el que no haya industria, el que. Esto hay que negociarlo. Entonces, ahí están atrancados terriblemente han tenido ciertos éxitos, consiguieron un césar fuego bilateral temporal de tres meses, que fue bastante bueno, no han conseguido llegar al segundo, y el nuevo gobierno básicamente ha dicho, no, si nosotros queremos seguir negociando, pero con condiciones, y las condiciones son, se reagrupan en un solo punto con verificación de la ONU, entregan las armas y después hablamos. Es decir, lo que ha dicho el nuevo gobierno Iván Duque es, ríndanse y después hablamos entonces realmente está muy complicado ahora el gobierno ha dado 30 días para evaluar la situación ellos, Yo hoy, hoy estar hablando con ellos están muy nerviosos porque ya van ya esperando todo, digamos el último mes del gobierno de Santos no se pudo avanzar porque Santos ya no gobernaba y llevamos ahora pues unos días a la espera, yo creo que va a fracasar eh, ojalá me equivoque eh, porque sería terrible. sería terrible porque la guerra se recrudecería terriblemente y porque de hecho hay frentes del ELN que al ver el espejo de las FARC están incrementando la guerra, porque el ELN no es vertical, es horizontal, tiene una estructura descentralizada. Entonces, aunque hay un comando central, ellos insisten en que manda, pero, bueno, manda lo que manda. Hay, hay frentes que, como tiene una estructura muy asamblearia, pues, pues están dando candela. También por una razón, porque están en zonas donde han entrado los paramilitares muy duros. Entonces, eh, están en guerra, están en una guerra muy, muy dura. Entonces, claro, lo que dicen los de los frentes es hombre, vale, sí, pues podéis estar negociando en La Habana, pero es que aquí estamos en guerra, Entonces, ahora hay todo un lío con el, la retención según el EN, el secuestro según el ejército de varios militares, y claro, el EN dice, no, si lo devolvemos, no hay ningún problema, pero los agarramos en un en contexto de guerra, en fin, el, el problema es que el Estado colombiano no quiere reconocer que guerra, es una cosa muy rara, es un país que negocia acuerdos de paz, pero no reconoce que guerra, y eso es eso es muy importante. Ahora en las negociaciones era muy interesante ver como cuando se negociaba un nuevo cese al fuego con el LN y el LN decía, el cese al fuego debe estar regido por el Derecho Internacional Humanitario, el DIH, que es el derecho de la guerra, es el derecho que, que, que la sociedad internacional se quedó para la guerra. Y entonces me acuerdo un oficial del Ejército diciendo, ¿cómo vamos a meter el DIH si en Colombia no hay guerra? Y claro, los comandantes del ELN lo miraban, Estamos haciendo aquí, es un militar, es un guerrillero, estamos negociando, o sea que algo pasa, ¿no? Eh, entonces es un problema ahí eh, complejo. Eh, como decía, la presión de los territorios y el plazo de, de 30 días. Vale, esto sí voy a pasar muy rápido porque ya es, es de nota. Eh, el mayor grupo heredero del paramilitarismo, porque el, el proceso 2005 fue un fracaso el que firmó Uribe con los paramilitares, por varias razones. Primero porque se infló el número de paramilitares, por tanto era falso. Segundo, porque cuando los paramilitares empezaron a hablar, Uribe dijo, Uy, mejor no. Vamos, mmm, vamos, vamos tranquilito. Y los extraditó a Estados Unidos. Así, Zasca. Don Mario, que tiene ganas de hablar, que es este, un gran capo del paramilitarismo y tal, los mandó a Estados Unidos y mejor se callaron. De hecho hay N procesos abiertos contra el circo. bueno, de hecho hay, hay eh, 90 par parlamentarios del partido de Uribe que o están en la cárcel o están en juicio por paramilitarismo, o sea para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, eh, que fue lo que se llamó la parapolítica, fue un gran escándalo en Colombia. Eh, entonces, ¿qué pasó? Pues igual, los paramilitares se vieron decepcionados y los mandos medios fueron disidentes que se cogieron las armas otra vez y montaron nuevos grupos. El grupo más grande, ver muchos, pero el grupo más grande se llama el Clan del Golfo o Autodefensa Capitalista de Colombia. Este es el nombre sofisticado de ellos y este es el nombre de criminales, ¿no? Eh, este es tan sofisticado que si entráis a la web tienen críticas literarias y de todo. eso Es muy interesante. Web? Este, ¿En web? es el mundo moderno, ¿no? Estás en guerra pero web. Eh, y entonces. Esta gente, eh, gracias entre otras cosas a un arzobispo muy interesante, muy muy interesante, el arzobispo de Cali, eh, Monseñor de Monsalve, Monseñor Damián Monsalve siempre planteó de qué sirve que firmemos con la FARC, con el ELN, si los paramilitares siguen armados, hay que firmar con todos, o sea, hay que llegar a un acuerdo con todos. Y el Estado dijo, ya, pero es que estos son criminales, no tienen estatus de eh, subversión, no tienen estatus de actor político, y dijo, bueno, pues llegamos a algún tipo de acuerdo. Y el plan del Golfo aceptó llegar a lo que se llamó un acuerdo de sometimiento a la justicia. No es justicia transicional, pero se parece un poquito. Es decir, si ustedes se entregan voluntariamente, <coughs> entregan las armas y confiesan, pues hombre, lo vamos a tratar bien. Esto sería en la cárcel, pero creo que son un máximo de 10-11 años. Es un poquito diferente. Porque ellos no son actores políticos. Sí, entendí la diferencia, ¿no? Y además está en la legislación internacional. Cuando se te considera se te eh, acepta lo que se llama el estatus de beligerancia estatus de beligerancia es un estatus político tú estás luchando, estás con armas por razones políticas no por razones criminales, digamos ese acuerdo se ha hecho se ha hecho una ley en consenso con ellos que se atrasó muchísimo que Santos aprobó dos semanas antes de dejar el poder y que él pensaba que ellos se iban a entregar así y claro, ellos han dicho pero si viene Iván Duque que es de Uribe, y que fue el que los traicionó. <risa> Tan fácil, ¿no? Entonces ahora eso está empantanado. Ellos dicen que tienen entre 4.000 y 5.000 hombres, es probable, nadie lo sabe muy bien, pero sí, los expertos dicen que va por ahí. Está la ley aprobada, todo preparado, pero ellos han dicho que quieren ver cómo funciona este nuevo gobierno porque ya se sintieron traicionados por ese partido. Y ya casi para terminar, lo del ciclo histórico que os decía. Yo, yo creo que las cintas colombianas son, son más listas de lo que pensamos. Un, un ex guerrillero... Eh, Delele, un excomandante muy famoso Pacho, de, de, decía La élite colombiana tiene planes siempre de 100 años Y nosotros estamos en el día a día Yo Creo que hay un poco de eso, ¿no? Porque llevan tantos años, tantos siglos de, de, de connivencia Entonces yo, mi tesis es la siguiente Esta foto de la semana pasada Este señor es Álvaro Uribe, el jovenzuelo ¿Verdad? Eh, este es Andrés, <coughs> que si, si queréis ver violencia verbal, su Twitter es un espectáculo tiene millones de seguidores. Eh, este es Andrés Pastrana, no creo que sepa escribir en Twitter, no le da la cabeza para eso. Y este es César Gaviria, un tipo brillante, eh, fue también presidente del BID muchos años. Y la semana pasada se reunieron, ellos se odian, se odian a muerte, se han dado, dado bajazos se, se han insultado, se han denunciado, pero no, no se han cruzado además. ¿eh? O sea, uno puede hacer todas las combinaciones, salen. Y la semana pasada se reunieron y dijeron, nos hemos reconciliado, ¿no? vamos a apoyar al presidente Iván Duque a ver cuánto dura. Pero esta es mi tesis. Fíjense, del año 90 al 94 gobernó César Gaviria. ¿Y él qué hizo? Eh, tuvo lo que se llamó el gobierno de los, del Kinder. El Kinder es la guardería. Eran todos técnicos jóvenes graduados en Estados Unidos. Fue un poco el modelo chileno. Y fue lo que se llamó la apertura comercial de Colombia. ¿Y qué hizo? Se cargó la economía del país. Firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Colombia, que tenía una cierta industria, una cierta, no diremos espectacular, pero Colombia producía tejidos, producía coches, eh, tenía una producción y estaban como orgullosos de la industria colombiana, ¿no? los colombianos son muy orgullosos de lo suyo, entonces su galleta, su coche, su tal, y de pronto este dijo, no, vamos a hacer la apertura comercial, ya sabéis que cuando un país débil se abre comercialmente se lo come grande, esto es, no hay que ser economista. Bueno, pues ahora Colombia no produce mmm, ni el arroz que come, es decir, importa casi todo, y exporta materia prima. Es, es, es lo que se ha hecho con América Latina, volver al modelo colonial de hace eh, seis siglos. ¿no? Entonces, Colombia de ahí muy fuerte, es el primer exportador de carbón del mundo, eh, exporta oro, exporta... Pero ya. Esto ocurrió, ¿verdad? En el 90-94. Y justo aquí, casualmente, empieza a surgir el paramilitarismo organizado ya grande. Antes había pequeños grupos, pero el paramilitarismo con una familia que fueron Fidel y Carlos Castaño. Después hubo un presidente que no lo he puesto porque fue un error histórico. Ernesto Samper un ser raro que iba de socialdemócrata que parecía que no se enteraba de nada y le pillaron como 3 kilos de cocaína en el avión presidencial sí parece que fue un montaje de Estados Unidos que se lo quería quitar de en medio porque ¿qué? producía una palabra reforma rural pero es cierto que había recibido fondos del narco para su campaña de hecho el hijo del pintor Botero ¿sabéis Botero? Mm -hmm. Fernando Botero hijo eh, ...estuvo encarcelado como 10 años porque era su jefe de campaña... ...y lo pillaron... ...fue un proceso muy famoso que se llamó el proceso 8.000 en Colombia... ...bueno, lo quito porque durante su gobierno no pasó nada... ...se despertó todo... fue el caos... ...y llega Pastrana. ...bobo... ...lento... ...pero que firma el Plan Colombia... ...y que hace que el ejército colombiano pase de un ejército a la defensiva débil... ...con muy poca capacidad operativa con una necesidad como tenía un, un ratio de tres hombres de oficina por uno armado, era una locura, lo convierte en objeto al, al ataque, al ataque victorioso, eh, triunfal, etcétera, etcétera. O sea, sin Andrés Pastrana no es posible Álvaro Uribe. Álvaro Uribe no hubiera podido hacer lo que hizo sin lo que hizo Andrés Pastrana. Y cuando llega Álvaro Uribe, Álvaro Uribe es un genio, entonces dice, este país le hace falta orgullo, Nacionalismo porque los convenios estaban muy machacados en esa época un colombiano viajaba y lo, lo, lo machacaba en los aeropuertos estaban muy mal vistos era un país triste y, y era la época de las pescas milagrosas que os decía entonces, ¿qué, ¿qué es lo primero que hace? militariza las cinco principales carreteras del país que iban a la playa y a las fincas para que la clase media pudiera ir de fin de semana a sus fincas y a sus playas y la clase alta pero militariza es militariza es decir, que uno iba en el coche a la playa y llevó un helicóptero encima. Era una burrada. Y había militares cada 20 metros. Y entonces la gente dice, uy, se acabó la guerra, ya puedo ir a la playa. ¿No? Y luego empieza a meter todo un tema de Colombia maravillosa, aquí todos somos buenos, aquí no hay guerra. Ese fue el que metió el manta de aquí no hay guerra. Aquí lo que hay son unos terroristas que nos están haciendo la vida imposible y además son los malos. Y hace una cosa que se llama la política de seguridad democrática que incluyó, para que os hagáis una idea, eh, lo que él llamó el ejército de un millón de civiles. Y es que había un millón de civiles informantes, al final del proceso fueron dos millones. Eh, todos los viernes, en los cuarteles de policía de Colombia, desde el pueblo más pequeño hasta el ciudad más grande, había una fila de gente encapuchada con pasamontañas, que eran los chivatos, o sea, los civiles eran gente que chivaba, que iban a recibir su recompensa. Entonces eso se pasaba por televisión. Entonces iban a encapuchar para vernos, era una imagen... Dantesca. Yo vivía en esa época y re, en Colombia realmente uno tenía miedo de hablar en un restaurante, en un taxi, o sea, porque uno decía, ¡Jo, este Uribe sí es bobo. Y pasó lo que pasa en todas las guerras civiles. La gente delató al vecino porque se llevaba mal por no sé qué, delató al amante de su mujer. De, o sea, eso fue un drama absolutamente de, de, de, de terror, de pánico absoluto y de colapso del país, pero le funcionó. Y eh, cerró ese acuerdo con los paramilitares, con los que tenía una relación de vieja data, que no voy, a, no voy a contar porque ya no da tiempo. Y llega Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos es lo contrario de Uribe. Uribe tiene fincas, le gustan los caballos, le gusta trabajar, es súper religioso, me apilas incluso diría yo, y llega Santos. Santos no da el palo al agua en la vida. Es blanco. Cuando estaba de campaña, en esa campaña electoral, el, el, el edecán, ¿sabes que yo llevo un edecán, un militar, ¿verdad? ¿no? Llevaba papel de arroz para cuando daba la mano, quitarle la grasa de la gente, porque le daba asco a la gente. O sea, ese es un Un tío de la élite, súper bien formado, de una de las familias más poderosas del país, súper poderoso, dueño del diario del tiempo hasta que eh, lo compró un planeta y lo que otra gente, dueño de muchas cosas. Santos nació para ser presidente, su abuelo fue presidente, su tatarabuelo fue, fue presidente, en fin. Pero es que fue, no solamente el ministro de economía primero y después de defensa de Álvaro Uribe, es que fue el creador del partido político de Álvaro Uribe. El que lo crea y lo preside es Juan Manuel Santos. Es decir, que Uribe designa a Santos como su sucesor. Era el ministro de defensa exitoso, todo el mundo se ha olvidado que era el ministro de defensa con los falsos positivos. Los falsos positivos, os resumo en 30 segundos, era un sistema de estímulo empresarial dentro del ejército. Por cada víctima, o sea, por, perdón, por cada, cada positivo en el ejército cuando matas a un guerrillero se llama positivo, ¿no? Tú vas por el radio y dices, positivo, tres positivos, por cada positivo, premio, económico, y ascensos y esas cosas. Entonces, eso generó una locura, en la que secuestraban a chicos discapacitados o pobres de los barrios más duros de Bogotá, de Cali y Medellín, los convencían, oye, tenemos trabajo para ti en tal sitio, se los llevaban, los mataban, los vestían de guerrilleros y los presentaban como positivos, los llamaban falsos positivos estamos hablando de miles de muchachos, no pocos eso fue creado por él, ¿eh? el premio Nobel de paz Digo por... vale, lo designa y Juan Manuel Santos, que sí es de la élite, lo que dicen los entendidos es que la élite necesitaba un vive la élite necesita un Gaviria, porque ha hecho muchos negocios la élite necesitó un Pastrana para reforzar el ejército, la élite necesitó un Uribe para hacer la guerra dura, porque durante la época de Uribe la guerra era de verdad, no era con tonterías, ni derechos humanos, ni, ni, ni patochadas, vamos a guerra. Y de pronto llega Juan Manuel Santos, ya tenemos al, al borde de la rota la Farc, pues vamos a negociar con ellas, los sentamos y liberamos una cantidad de terreno para que entren más empresas, más trabajo, claro, si sí. sí. Los empresarios colombianos están deseando entrar a esos territorios y la, las hidroeléctricas y los mineros y demás. Entonces, bueno, hombre, chico de negociaciones, de la FARC y un, un gobierno desastroso absolutamente en lo, en lo económico, en lo social. ¿no? El país se ha empobrecido, pero bueno, ¿qué más da? Eh, no estaba para eso puesto. ¿no? Y ahora vuelve Iván Duque. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esto les ha salido mal porque el país se les ha desperotado más, los territorios que pensaban tener libres para el, los proyectos empresariales y demás, lo que están es más, con más guerra que nunca, necesitan otra guerra, entonces mi tesis es que ahora vamos a vivir un nuevo ciclo de seguridad democrática, terriblemente violento y complejo y, y, y de características insólitas, porque esto es un poco la mexicanización de Colombia, antes se ha hablaba ha de la colombianización de México, yo creo que ahora hay una devolución <risa> y hay una me, me, mexicanización de Colombia y ahora sí, para terminar, ¿qué ha pasado? En las elecciones del 7 de agosto, por primera vez en la historia, un candidato de la izquierda, ex guerrillero, llega a vivo. Esta es la primera noticia. Ocho candidatos presidenciales de la izquierda en los últimos 50 años han sido asesinados durante la campaña. Para que se hagan una... Leve. Hablo de los candidatos presidenciales, sí, no os hablo de los <risas> <risas> candidatos de segunda. Gustavo Petro es, es <coughs> un ex guerrillero del M-19, la guerrilla pija de Colombia, la guerrilla más ah, <coughs> universitaria, urbana, eh, simbólica, también hizo guerradura, <tompecatra> pero una guerrilla muy interesante, si a alguien le interesa eh, seguirlo es muy interesante. Fue guerrillero hace muchísimos años, el M-19 se desmovilizó completamente en el año 90, o sea que... Y ha pasado por todo, ha sido... Senador, alcalde de Bogotá, que es el segundo gran puesto de Colombia, y como senador fue el gran azote del paramilitarismo. Es un gran senador, realmente, el tipo... Eh... Pedro tiene un problema, que no me escuche, eh, y es que tiene un ego mmm, catedralicio. O sea, realmente a su sombra no crece casi nada. Y cuando fue alcalde de Bogotá, consiguió que todos sus colaboradores de gente maravillosa se fueran yendo, porque no se lo soportaban. Eh, hizo una buena alcaldía, aunque la aire dice que fue mala Porque no asfaltó las calles de los barrios buenos Pero realmente para la gente de los barrios del sur de Bogotá eh, Fue una muy buena alcaldía Mejoraron los ratios de alimentación, de alfabetización y nada, pero bueno Pero esta vez Pedro ha sido inteligente Entonces se inventa una cosa que se llama Colombia Humana Colombia Humana no es un partido, es un movimiento Con el que se presentan las elecciones Y lo que consiguen es que eh, movimientos ecologistas urbanos asociaciones estudiantiles, eh, movimientos campesinos, indígenas, afros, que están ahora mismo en una maravillosa explosión política, se sumen a Colombia humana para luchar contra el uribismo. Porque para, claro, si tú eres de un movimiento social, lo estudiantil, o de derechos humanos, y te lo a Uribe, es como a mí, me sale sarpullido, o sea, te da miedo, además físico miedo. No es él, su gente, su, él no sabe, de, él, él tiene un esquema de seguridad, eh, que le, no me hago cuenta le cuesta al país pero son varios millones de dólares él lleva como treinta y pico eh, escoltas permanentemente ¿no? eh, y consigue no solamente llegar vivo a las elecciones saca 8 millones de votos eh, es, es, nunca se había visto el mejor resultado de la izquierda de la historia fue un profesor eh, un, un abogado que fue miembro del, del tribunal constitucional Carlos Gaviria que consiguió dos millones y pico de votos entonces, no solamente mmm, consigue un cuarenta y pico por ciento de los votos, que es brutal, en segunda vuelta, sino que son 8 millones de personas y con un peso urbano muy fuerte, que eso era desconocido. Ya no eran solamente campesinos, eran gente de ciudad, jóvenes, universitarios y demás. ¿Qué problema tiene ahora? Que eso no es un partido político, por lo tanto hay que ver cómo lo hace. En 2019 hay elecciones locales y departamentales, o sea, mmm, autonómicas, y la apuesta es ahí. O sea, o se consigue poder local o no van a llegar jamás a un poder nacional, porque Colombia, como te decía, el, el poder está en las tensiones locales. Entonces, hay dudas. ¿Tendrá la capacidad y la inteligencia política de capitalizar eso y de ser generoso? ¿Le dará un chute de ego y será incapaz de manejarlo? Podrán, ¿Tendrán tiempo antes de 2019 para tener un partido político o se inventará una fórmula política que les permita presentarse? Es cierto que el, el Senado y el Congreso de Colombia tienen más diputados de oposición que nunca, aunque sin siendo mayoría, y más capacidades que nunca hay puestas, ¿no? Entonces hay que ver. Segundo elemento, Álvaro Uribe denuncia a un uh, senador, Iván Cepeda Castro, maravilloso, Iván es hijo de Manuel Cepeda, asesinado eh, creo que ahora hace 20 años, terriblemente, un político de la izquierda, e Iván, que es el fundador del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, el Movice, se convierte en un senador ejemplar es un tipo no sé, no lo conozco y es a prueba bomba o sea, no se roba un peso es directo es claro, no tiene miedo ahora tiene miedo porque tiene un cáncer terrorífico y, y, y, y está, está sorprendido, él decía, yo siempre pensé que me iban a matar y, y me está matando esto ¿no? pero con el cáncer y todo, ahí sigue el tío ¿no? y le apuesta a la paz el tipo va donde haga falta, le apuesta que nadie está armado, o sea, realmente algo vive lo denuncia por supuestamente estar buscando testigos falsos contra Uribe. Y cuando, como es aforado, Iván Cepeda por senador, cuando el Tribunal Supremo revisa el caso para acusar a Iván Cepeda, se da cuenta que el que ha presentado testigos falsos es Álvaro Uribe. Y entonces se ha volteado, ya la denuncia no solamente se ha volteado, es que el Tribunal de Oficio ha imputado a Uribe y el juicio eh, está pendiente o sea, eso puede ser una bomba política monumental en Colombia de hecho ahora mismo es una bomba política ya eh, hay que ver qué pasa le decía que la primera reunión fuera de Colombia de Iván Duque fue en Estados Unidos la última reunión antes de la campaña fue con todos los gremios empresariales eh, las asociaciones, las patronales aquí patronales y eh, hizo un compromiso que se llamó el pacto por Colombia y ahora lo van a firmar la semana que viene miedo me da una alianza político-empresarial para que se hagan una idea de 18 ministros, eh, 13 vienen directamente de las patronales. Directamente. El, el vicepresidente de la patronal de Nuevas Tecnologías, el presidente de la patronal avícola el, o sea, son, es el mundo empresarial. Hay que ver qué pasa ahí porque eh, tradicionalmente el ministro de Defensa en Colombia lo puede de las patronales. De hecho, el nuevo ministro de Defensa, que es un olivista furibundo y un tipo muy guerrerista, eh, Guillermo Botero, eh, ha sido el presidente, de la patronal del comercio durante 30 años o sea, entonces hay que ver esa, esa amalgama patronal, ese ejército, cómo funciona ¿no? porque el ejército colombiano es muy peculiar eh, el ejército colombiano cuando en el año 53 se llegó al frente nacional el acuerdo con los políticos fue ustedes déjenme hacer y yo no doy golpe de estado es un, golpe, es un ejército con mucha élite dentro, es, es raro entonces hay que ver todo eso cómo funciona hay que ver qué hacen los movimientos sociales, étnicos y territoriales especialmente los étnicos y territoriales son movimientos muy fuertes muy machacados también, pero con una vitalidad muy, muy fuerte y que, y que han apoyado a Colombia humana. No ha gustado Petro, a Colombia humana, y ahora están un poco diciendo: Bueno, pues ahora no, nos están matando, ¿qué hacemos? hay, En Colombia hay un movimiento autonomista muy fuerte y cuando hablamos de autonomía no es como aquí, ¿eh? es autonomía de verdad. Es construimos territorio al margen del Estado. No queremos haber más de ustedes, nos dejan en paz. Claro, porque está todo el tema indígena, el tema afro. Vamos a ver, ¿no? es una incógnita eh, absoluta y mi última pregunta siempre que yo lo dudo es si juega algún papel la comunidad internacional más allá de los negocios un diplomático internacional cuyo nombre no me lo diré pero de peso me decía hace un mes que un proceso de paz para la comunidad internacional es una inversión si la inversión da buenos resultados sigues, si no pues dejas de meter dinero ¿no? y dejas de participar ante el fracaso del proceso con la FARC Vamos a ver, yo, yo creo que la comunidad internacional no metió el dinero que tenía que meter en Colombia ni metió el esfuerzo de capacidades técnicas que, te, que metió en otros países, en El Salvador, en Guatemala, en no sé. Eh, hay que ver realmente si quiere jugar un papel o no. Me preocupa que algunos de los mejores funcionarios que tiene la comunidad internacional están saliendo de Colombia o porque terminó su periodo o porque lo están sacando. Eh, el mejor para mí era Todd Howland, el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Eh, muy valiente y muy, muy claro con el proceso de paz. Y en el caso de España, por pues, si alguien pregunta, no tiene ningún papel. O sea, aparte de las empresas, eh, la Embajada Española no ha participado absolutamente en nada en estos años. O sea, simplemente era muy activa hasta el año eh, 2000 más o menos y después desapareció del mapa. Entonces tiene un papel mucho más activo en Noruega, eh, en Alemania, eh, Brasil, Chile. Eh, pero de Europa, Noruega, Alemania, Suiza, Suiza está teniendo un papel súper activo, Suiza y Suecia, los dos, y, y España ni, ni está ni se le espera. Entonces, perdonad que me enrollé un poco, que es un poco largo. Entonces, no sé si tenéis. Eh, Paco, te quería preguntar: ¿es posible que haya, cuando, cuando hablabas del tema de las teorías, ¿es posible que haya algún tipo de trasvase o en las bases o en los propios de las marcas de LN o por los temas ideológicos que ocupan, son diferentes? Yo creo que ya lo, está ya lo está viendo Pequeño, muy pequeño, en zonas muy concretas ¿eh? Yo intuyo que en el Chocó no puede estar abierto eh, En el Catatumbo, que es otra gran zona de influencia del ELN, muy difícil muy muy difícil por locas historias el ELN y la FARC nunca se han llegado bien ¿eh? uh -huh. Hubo un intento de coordinadora guerrillera eh, en los años 80, que también estuvo el M19 eso no funcionó. O sea, hubo un intento de negociar en bloque todas las guerrillas con los, los gobiernos y eh, no se llevan bien, no se entienden. Mm, o sea, ahora se están apoyando y el LN está siendo mucho líder con la FARC y la FARC tal, pero yo creo que va a ser mínimo. Yo veo mucho más fácil que los disidentes se pasen al, al crimen organizado o que creen nuevos movimientos guerrilleros. Mm. Eh, Pablo Beltrán, el jefe el, el negociador del LN, que es uno de los cinco miembros del, del comando central del ELN, él siempre dice, podemos firmar o nos pueden exterminar, pero van a surgir más guerrillas, está en el ADN de este país, o sea, mientras no haya un cambio estructural, o, o al menos se apunten los cambios estructurales, que la gente diga, esto va a no va a haber movimientos armados, alza, o sea, va a haber alzamiento en armas, porque además ha sido un mecanismo de resistencia histórica en América Latina, eh, en Colombia por supuesto. Pero es que desde que llegaron los españoles ha sido una, una tradición de resistencia, ¿no? Pero sí, algún, alguno está pasando, seguro. Mandos no creo, ¿eh? Sí, no me refiero más más combatientes de, de la Básica. Sí. sí, porque especialmente, ¿sabes cuál es? Que eso es interesante. Cuando tú conoces a guerrilleros que tienen entre los… En teoría las guerrillas no reclutan menores de 16 años, en teoría. Porque el DIH dice que la, la minoría da, es por debajo de 16 años. Eh, digo en teoría porque eh, pero si tú hablas con ellos de entre 16 y 21 están muy poco politizados, porque la guerra se ha puesto tan brava en los últimos años que el, el, lo que antes lo que hacían era que de los 16 a los 20 estaban básicamente formándose no solamente en lo militar, en marxismo, en lectura, en no sé qué, chavales a campesinos, tal ahora no da tiempo, o sea, es todo al mismo tiempo entonces tú hablas con un chaval o una chavala de 19 años que lleva tres años pegando tiros y de política lo justito. Entonces es más fácil el traspase. Porque no tiene tan claras esas diferentes ideológicas. ¿eh? Sí, pues. sí, es, es bueno, esto obviamente es una visión. Probablemente ¿eh? claro, si viene mañana otra persona a la de Colombia, les puede dar otra visión. Y si viene alguien del gobierno, pues le dirá que todo es maravilloso. O de la ONU. Eh, pero, pero bueno, esta visión de terreno. O sea, lo que sí, esta no es teoría, no es. <risa> Un libro. Es, es lo que está sintiendo en el terreno y, y es la... y aún así es increíble porque la gente y los movimientos siguen apostando en el proceso, es emocionante ver, o sea, yo hay veces que estoy allí y digo bueno ya se acabó, ¿no? No, hay que seguir, y hay que seguir y la gente realmente creo que es buena, es súper pacífica porque le insiste a pesar de que le matan al líder, a la lideresa, se levantan, tal pero lo que yo decir es que no va a ser ni rápido, ni o sea nadie pensaba que un proceso de paz de dos años, ni de cinco, ni de uno y medio, un proceso de paz son décadas, no son generaciones, pero de luego nadie pensaba que iba a ir tan mal. ¿Las posiciones del gobierno ¿sí? también no tienen que hacer? Pues, hasta el día? O... Mm, sí, puede hacer, puede tocar las narices, que eso lo hacen bien, y no, no te creas que no, no es mala cosa, porque... Eh, ¿Qué, ¿Qué diferencia hay? Uribe cuando gana en las primeras elecciones es arrollador, o sea, es el primer presidente en la historia de Colombia que consigue dos cosas, ganar prometiendo la guerra, o sea, todos los presidentes de Colombia históricamente han prometido la paz, y él fue el primero que dijo, no, no, no nada de paz, caña, y segundo, fue el primero que ganó en primera vuelta, nunca un presidente de Colombia, ni, ni antes ni después, ha ganado en primera vuelta, es decir, con más del 50% de los votos, él arrasó, pero arrasó también, en Colombia está separado, bueno, no sé si todos lo sabéis, el sistema colombiano es muy diferente al español, tú votas al presidente, no votas al partido, ¿vale? por lo tanto, las elecciones al parlamento y las elecciones de presidente están completamente separadas, tú puedes tener un presidente que no tenga ni dos diputados en el, en el congreso, digamos, es muy diferente aquí, aquí votamos al partido, en teoría. Eh, Uribe en aquella también arrasó, entonces tiene una mayoría absoluta brutal en el congreso, la presidencia con una legitimidad brutal y pudo hacer lo que le dio la gana durante dos le de tanto que cambió la constitución para ser re reelecto porque en teoría antes no se podía elegir un presidente en Colombia eh, Duque no llega así Duque llega con el apoyo por supuesto porque eres de ese partido del centro democrático que es el partido Uribe pero tuvo que hacer una alianza con liberales con conservadores con un partido que se llama Cambio Radical con varios partidos para tener la fuerza electoral que tuvo y de hecho, en la conformación del gobierno y todo, se nota que hay una especie de... Hay que darle pastel a todos. Y la esperanza que hay de la oposición es que eso se vaya rompiendo. Porque de hecho, fíjate, Santos, en 2014, en la reelección de Santos, gana de, de churro. Gana de milagro con el apoyo de mil partidos. Y entonces crea una cosa que se llama la unidad nacional. Que era una alianza en el parlamento para defender el proceso de paz esa alianza duró lo que... duró un verano o sea, poco se le iban cayendo diputados por el camino y cuando ha terminado el gobierno le apoyaban Siete y la banda pasará lo mismo con Duque lo que sí la diferencia mira, me decía el Cepeda hace poco mmm, dice, en el, el anterior congreso la anterior legislatura cuando se dio la formación a los técnicos que contratan los diputados no para ayudar y tal eh, la formación sobre el congreso y tal el, el, todo lo de la oposición progresista digamos todos los técnicos sumaban 22 y este año antes de empezar la, la legislatura el, el, el 7 de agosto la formación se hizo para 180 personas es decir, hay mucha más capacidad no son mayoría, pero tienen mucha más capacidad Colombia es un país muy legalista en el que tú puedes hacer mucho en tribunales, tú puedes hacer mucho en, en, en el parlamento eh, más que aquí, incluso eh, entonces bueno no tienen fácil pero tienen más fuerza que, que en otras ocasiones, digo por ponerme optimista. no, no que lo ves, Cuando tú ves a él, es que de verdad la gente, igual la comisión de la verdad no está funcionando ¿no? y te dicen ya, pero hay que apostar por ella, o sea, es lo que tenemos, entonces hay que apostar por ella como sea, la unidad de búsqueda, pues hay que presionar para que tenga presupuesto, entonces creo que la semana que viene hay una mega manifestación, o sea, es la gente realmente tiene una capacidad de seguir que a mí me emociona, ¿eh? el contexto de, del país haya judicial comparativamente con otros solamente en, el, en el, constitucional. el constitucional el constitucional sí el constitucional se le llamó al gobierno paralelo porque fue el único que controló a Uribe de hecho Uribe no se pudo elegir por tercera vez porque el constitucional no se lo permitió el tribunal constitucional colombiano es muy interesante eh, de hecho eh, lo que pasa el, en Colombia hay un término muy interesante que se llama el, de hecho parece que desde aquí, el santanderismo se refiere al general Santander, durante la independencia, que era el superlegalista. ¿no? En Colombia hay un principio de que todo tiene que ser ley. En Colombia hay 50.000 leyes. Y no estoy dando una cifra al azar. Hay 50.000 leyes. Y no se cumple ninguna. O sea, la, la ley en Colombia es para cualquier problema una ley. Y si el problema es grande, siete leyes. Y si no funciona, hacemos 14 nuevas. Y, o sea, es así. Se multiplica como entonces, el Tribunal Constitucional emite, eh, las sentencias de la Corte Constitucional son súper interesantes porque teóricamente tienen muchos dientes, o sea, lo que dice el la Corte Constitucional hay que hacerlo. Te, te pongo un ejemplo. El Tribunal Constitucional analiza la situación de los pueblos indígenas en riesgo de desaparición, que creo que son 11, si no me ¿no? Y entonces hace una salvaguarda para esos pueblos y da instrucciones, ministerio a ministerio, entidades del Estado, entidad, de qué tiene que hacer y es de obligado cumplimiento, Problema es que luego no lo no cumplen, ahora tú ves la sentencia y es mágica, o sea, está súper bien, y siempre, hasta ahora el Tribunal Constitucional ha sido muy a favor de la gente, o sea, si tiene que elegir entre, eh, o sea, no, no caen los términos de no, seguridad jurídica, no, él dice no, derechos colectivos, por ejemplo, Colombia se maneja el término que aquí no lo manejamos, por ejemplo, derecho colectivo, que aquí, como no hay pueblos identitarios como allá, ahí el derecho colectivo es casi más importante que el derecho individual. Entonces, por ejemplo, en la restitución, en, en, la ley, en la ley de víctimas, cuando a ti te reparan, hay reparación individual, pero hay reparación colectiva. Entonces, si el tribunal dice usted como comunidad, como aldea, como vereda, fue afectada, no solamente porque mataron a siete personas, sino que afectaron a su identidad, afectaron espiritualmente a su, a su comunidad, eh, dañaron la economía porque mataron a gente clave afectaron el liderazgo porque mataron a dos líderes que eran muy importantes entonces este tiene derecho a reparación colectiva eso es eh, a mí me, me ha parecido el, el que juegan un papel enorme las asociaciones de víctimas eh, que, que además ejercen una especie de pedagogía social porque construyen un tejido un poco protegido de unos sitios y de, de otros. Y lo que quería preguntar, bueno, no sé si tú lo ves así, y sobre todo quería preguntar que si, aunque fuera como un efecto colateral no deseado, el proceso de paz y la implicación más o menos gris de la comunidad internacional ha supuesto un reforzamiento, un reconocimiento, una legitimación, un apoyo para, eh, para el papel y la influencia de las víctimas. Es ambivalente. Tienes razón, o sea, de hecho, por eso decía, lo que ha dejado el proceso es un cambio sociológico. Sí, es, los, los ocho años de Santos han dejado un cambio sociológico. Y los ocho, los ocho años de negociación, de que fueran las víctimas a La Habana a hablar con la FARC, de, o sea, eso cambia las cosas, obviamente. ¿no? Y además el, hay un tema de, tú lo sabes, en, en conflictos armados que conocer al enemigo y hablar con él o al victimario cambia todo. ¿no? Cambia, cambia mucho. Para el victimario y para la víctima, no, no, no solamente para uno. O sea, yo he visto victimarios llorar de darse cuenta. ¿no? Hay una cosa perversa. La, la ley de 2011 de víctimas que en algún momento se vendió como muy ejemplar ahora está muy cuestionada porque básicamente monetariza el dolor entonces eh, digamos que el Estado lo que ha hecho es coger la parte fácil de la ley que es yo pago, yo no indemnizo, yo tal y se ha hecho luego con la parte simbólica que ta también está la ley entonces lo que dicen las víctimas es vale eh, hombre te pongo un ejemplo en el año 89 fue la toma del Palacio de Justicia de Bogotá, por el M-19, un episodio muy confuso, con intervención de Pablo Escobar y un final dramático porque el ejército entra con tanques y mata a todos ellos, incluidos a los magistrados, y desaparece un montón de gente, todavía está buscando gente. Tú vas a la plaza Bolívar, que es la plaza principal de Bogotá, y no hay una pinche placa, o sea que no ponen aquí pasó esto, simplemente restauraron aquello y se acabó. Entonces, la víctima dicen, hombre... Eh, vale, eh, ¿qué, ¿qué vale mi muerto? un muerto más o menos cuesta 12 millones de pesos, 12 millones de pesos son 4000 mil euros, con eso solucionamos todo, o sea, ya se acabó entonces, ¿qué ha pasado? ha generado cierta raquiña entre las víctimas por el dinero, o sea, ahí también ha habido un mercado de víctimas, terrorífico, eh, ha habido una ¿Quién es más víctima? Porque la que es más víctima y quien habla mejor como víctima y quien en su caso conmueve más a la comunidad internacional, entonces lo llevan a, a Noruega, lo pasean por Washington. Eh, cosa que yo no estoy acusando a la víctima, a la víctima la entiendo perfectamente. Eh. Es toda una lógica de la cooperación y del Estado y demás. Pero claramente, efectivamente, se han reforzado movimientos de víctimas, se han legitimado, hay voces que han tomado una posición brutal y luego... Que alguna gente que está luchando en los procesos de resistencia actuales han descubierto que sí hay una parte de la comunidad internacional que le puede ayudar a blindarse un poco o a tener voz ¿no? antes hablábamos con Carmen de, de Francia Márquez, ¿no? eh, la podéis seguir es una mujer maravillosa un, una chica afro-joven eh, luchadora contra la media ilegal amenazada de muerte mil veces y tal bueno, volando pues al premio Nobel este alternativo del medio ambiente y esto la ha blindado obviamente ¿no? y le ha permitido que su voz se multiplique la gente de Ojalá pues hombre, la punta de trabajo de víctimas eh, en la firma del el, el primer acto de, del acuerdo que se hizo en Cartagena de Indias, el acto fallido porque después hubo el referéndum y se fue al carajo todo pero fue el acto espectacular las que cantaron fueron mujeres víctimas de Bojayá y cantando le dijeron al gobierno y a la guerrilla lo que le tenían que decir sí, claro que han pasado cosas maravillosas sí, hay un reforzamiento ahí ahora mi cuestionamiento ahí es antes del 2011, en Colombia nadie hablaba de víctimas, del término víctimas. Hablaba de comunidad, de sociedad, de pueblo, ya. Ahora todos son víctimas. Y ahora yo creo que hay otro momento en que empieza otra vez a ponerse otras etiquetas. Porque el problema también es que la etiqueta de víctima invisibilizó las otras. Ya no eras mujer, afro, pobre, trabajadora, eh, no sé dónde, eras víctima. Tu condición era víctima, Punto pelota. otra. Ya no eras indígena lucha de tu territorio, no, eras víctima. Entonces yo creo que ahora hay toda una relectura por parte de los movimientos y de las comunidades de decir, vale, vale, sí soy víctima, pero sí más cosas. Uh -huh. Y no, no me voy a quedar empantanado en contar mi historia de víctima, porque entonces no salgo de ahí, ¿no? Pero sí, ese efecto, pero la ayuda. Estos años han dejado cosas buenas. Uh -huh. Lo que pasa es que las expectativas eran tantas, digamos, no, no ingenuas, yo creo que nadie pensaba que esto ya. Pero las expectativas sean de hombre. Una cierta pacificación del país, una cierta tranquilidad, poder empezar a hablar de cosas de fondo, de, de, de educación, mm. de pobreza, de territorios, de tal, ¿no? En el papel todo estaba muy bonito y luego ha sido así como una especie de coito interrupto, ¿no? Sí. Que, que se puede salvar. Yo creo que todavía hay cosas salvables por la presión de la sociedad, ¿eh? Y esto, porque también es cierto que el nuevo gobierno, que venía con ganas de deshacer todo, ha empezado a cambiar el discurso, después de las elecciones, porque él no espera de tener 8 millones de personas, ya no de, de los nadie, no de desgraciados, campesinos y pobres, indígenas, no, no, los que van a la universidad, que van a sus hijos, ¿sabes? Eso cambia un poco las cosas. Sí, pero claro, que han pasado cosas ahí muy interesantes. ¿Usted antes ha hablado de un movimiento que se convertía en un partido político? ¿Qué es eso? No, esto, eh, Colombia Humana realmente no, no tiene una personería jurídica, es decir, como en Colombia se vota al presidente, este señor no presentó candidaturas al Parlamento, ¿sí? Porque no tiene un partido, se presentó a la elección presidencial, Y entonces, esto es una marca en realidad, Colombia Humana, no hay un partido político que se llame Colombia Humana, es un movimiento sin personalidad jurídica, es una marca que aglutinó a mucha gente, entonces el, el debate que tienen ahora es si cada uno de esos Gente que salió mantiene su personería, su personalidad jurídica y demás, o si esto se convierte en un partido político formal, legalmente con todo el proceso y tal y cual, es parte del debate ahí que, que tiene. Es complicado. Oye, pues ya sé que es tarde. Eh, mil gracias.